Estás entrando a Larquemur Larquemur Larquemur El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están todos? Un saludo para toda la gente que se está uniendo a esta transmisión También vamos a unir a la gente que nos ve en TikTok Estamos uniendo también ya a la gente que está entrando a TikTok Vamos a cambiar un poco la ambientación Vamos a ver qué, qué color ponemos Ese me parece que está... ¿Qué, ¿Qué queda para el día de hoy? Porque vamos a hablar de un tema muy interesante Bienvenidos, estoy muy contento de estar con todos ustedes una noche más. Hoy viernes, viernes ya, tan rápido nos alcanza la semana. Y tenemos nuevamente eh, un fin de semana ya en puertas. Espero que todos eh, estén muy bien. Que este fin de semana vayan a hacer algo interesante, algo bonito, que les vaya muy bien. Vamos a iniciar esta noche con una invitada que es colombiana, una invitada colombiana, pero más que eso, eh, es toda una profesional en los temas de misterio. Y me encanta que, que hable de un tema en particular, que son los ángeles. Le voy a mandar el link a nuestra a nuestra invitada, Isabel, Isabel Goyeneche, vamos a, a mandarle el link, Isabel Goyeneche nos acompañará esta noche, ahí lo tenemos, para que entre a nuestra transmisión, saludos a Clarita, ¿cómo estás Clarita? Bienvenida, buenas noches, allá que me ve en TikTok, eh, todos somos Mafián TV, dice David, que, eh, que él es, mafian, es mafianero, eh, el buen David. Un saludo también para Claudia Villada, para Carmen Romero, para José Mesa, para Anónimo Sánchez, gracias Vladimir Palada, bienvenidos. Chamuquín, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido. Ayer eh, no estuviste en la guerra de maestros. Saludos a Edgar López también. El Cora, el Cora de Pepino, un saludo también para el Cora de Pepino, buenas noches a todos, Dracul Alcalá Ramírez, que no le gusta que le digan máster, que no le gusta que le digan maestro, que no le gusta que le digan meramente bueno le vamos a llamar Dracul, Dracul, que se escucha como Yakul. Se escucha como Yakult, así le vamos a decir ahora. Aniel Max, mi hermano, un abrazote, primer superchat de esta noche. Gracias, saludos, bro. Aquí ando como cada transmisión. Un fuerte abrazo. Gracias, mi hermanazo. Aniel Max, que me apoya desde Veracruz y es el primero en apoyarnos con ese superchat. Recuerden que estas transmisiones es gracias a las donaciones de ustedes, a los superchats, a las estrellitas, a las compartidas, a sus comentarios. Gracias a todos ustedes podemos tener invitados, podemos hablar de ciertos temas y estar aquí cada noche para la gente que no salga de fiesta, ¿no? Para la gente que esté en su casa, que ya esté descansando del trabajo y que quiera escuchar algo interesante. Nosot con nosotros estará Isabel Goyeneche. Vamos a darle la bienvenida ya a nuestra amiga que nos eh, visita desde Colombia. Buenas noches, ¿cómo estás Isabel? Bienvenida. Hola, Osla, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, feliz, feliz de compartir nuevamente contigo y gracias a todos ustedes los que están ahí acompañándonos esta noche. Gracias, Isabel. Oye, Isabel, ese apellido es un poquito extraño, me, me cuesta trabajo decirlo, Goyeneche. ¿Así Goyeneche, es, es un apellido eh, español, pero yo soy de Boyacá, de una región muy eh, en el interior del de del, del Colombia, que es Boyacá, pero es, es, apare, aparentemente viene desde España, es español. Ok, hay, en Colombia hay varias muy personas. Muy pocos. pocos. Hay pocos Goyeneche, sí. Goyeneche. No es muy común, realmente no es, no es muy común acá. Perfecto, pues hoy te invitamos para hablar de un tema muy interesante y que no hemos tocado aquí en las transmisiones ni en las entrevistas, eh, que son sobre, que es sobre los ángeles, pero primero quiero que platiquemos un poco más acerca de ti, de esta trayectoria que has tenido como investigadora de, de fenómenos de misterio, como exponente también, y parte de una academia, ¿verdad?, también que se dedica a, a impulsar a nuevos talentos de la investigación de los fenómenos sobrenaturales, ¿cierto? Sí, Oslac, a ver... Eh... Yo creo que muchos de los que nos dedicamos como tal a la parte espiritual eh, es porque desde niños hemos tenido ese llamado, sin embargo, la misma sociedad como que nos ha empujado a tener eh, dentro del checklist las situaciones que consideramos parte de nuestra formación para tener ser profesionales y ser aparentemente exitosos. Y pues yo no estuve alejada también de ese recorrido, entonces yo estudié como eh, como, como profesión, relaciones económicas internacionales. Sin embargo, la parte espiritual siempre ha venido conmigo desde mis ancestros. Mi madre era muy espiritual y trabajaba mucho con plantas heredado de su abuela. Entonces ella se hace naciones con plantas y todo este tipo de cosas. Yo desde niña... Siempre fue un poquito extraña en cuanto a que tenía sueños raros, sueños extraños, soñaba con extraterrestres, que pues es muy común en los niños también tener esos sueños fantasiosos, y yo lo veía desde ese punto de vista, ¿no? de pronto es fantasioso, de pronto vi la película, pero empezaron a, a, a suceder algunos fenómenos en mi niñez que ya no tenían explicación, eh, y eran fenómenos paranormales en la casa donde yo vivía, en mi pueblo. Entonces escuchaba cosas, escuchaba ruidos, voces, lograban empujarme, eh, tenía sueños que aparentemente eh, resultaban ser ciertos, algunas premoniciones sobre fallecimientos de personas cercanas o vecinos. Y ahí pues ya mi mamá como que empezó a, a, a verme como que, bueno, ¿y, y, y ¿qué, está, qué está pasando aquí? aparentemente de niña, digo aparentemente porque yo no recuerdo, sin embargo mi hermana mayor sí lo recuerda, ella me habla de eso, que yo de niña me levantaba y era sonámbula, pero cuando estaba en el sonambulismo hablaba eh, en otras lenguas, que no, para ella no era inglés porque lo, lo reconocería, sino que era como otras lenguas extrañas, hacía gestos extraños y me volví a acostar. Eso lo supe ya de adulta. Yo de, de niña, mi mamá le, les decía que no me dijeran nada para que no me asustara. Entonces, todos estos tipos de fenómenos que sucedieron me llevaron a, inicialmente, como curiosidad, estudiar qué era lo que estaba pasando, si eso era real, si me lo estaba inventando, si estaba volviéndome loca. Y ahí empezó todo mi estudio dentro de los temas de la parapsicología. ¿A qué edad ¿Mm? fue cuando anima, te animaste para comenzar a investigar? Este tipo de temas? No, ya de, de adulta, o sea, yo eh, me trasladé de mi pueblo glosolalia, dice Claudia, sí, efectivamente, eran algunas lenguas que no, cosas eh, extrañas o palabras extrañas que no estaban dentro de los idiomas que comúnmente conocemos. Eh, yo viajé de mi pueblo cuando terminé mi secundaria a estudiar la universidad aquí a Bogotá, a la capital del país. Y seguí mis estudios, pero más para mí, a manera privada, de tarot, de Los Ángeles, buscando mi propia realidad. Nunca lo tomé o lo, o lo veía como profesión o como dedicarme al 100% en esto. Entonces, siempre estuve estudiando, comenzando por, por la parte ufológica, los sueños, eh, Brian Weiss, etcétera, etcétera. Pero la vida me llevó, a un cúmulo de situaciones personales en las, que, en las que yo empecé a dudar de mi propia fe, eh, creo que como muchos de los seres humanos llegué a, a cuestionar esa presencia de Dios en mí y de estos supuestos, en ese momento, ángeles en mi vida. ¿Por qué, fueron... ¿qué dudaste de, de la existencia de Dios? O sea, obviamente tú tenías una formación ya religiosa ah. por, por tu familia. Y de Católica. Católica. Pronto... Católica totalmente, oh, la, o sea, católica. Mi mamá era muy, muy católica y, eh, bueno, una situación personal también mía, me llegaba mucho. Yo fui de niña eh, de estar en misa todos los domingos, dicté doctrina, eh, eh, catecismo, que se llama aquí en Colombia, o sea, formando a los niños para la primera comunión, para, cantaba todas las misas. Entonces, siempre fui muy cercana a la iglesia, pero siempre cuestioné muchas cosas de la iglesia, entonces mi mamá siempre me llevaba a choque, me decía no pregunte, no pregunte, porque yo de niña decía bueno mamá y si y si preguntas básicas que uno dice bueno eh, aparentemente yo creo que uno se las hace, pero difícilmente las expresa cosas básicas como decir y si el diablo es malo, ¿por qué castiga a los que son malos en este mundo? Esa es muy buena pregunta, <risa> no sé si tú ya tengas alguna respuesta sobre eso. <risa> es su misión. Él es un ángel también, y dentro del ángel del equilibrio de la luz y la oscuridad, la misión de él es esa. Y no es castigar, sino hacerle ver al humano el error que cometió. Okay, Entonces, no es tan con... malo, o que seguimos cometiendo. ¿sí? Sí, sí. Entonces, no esto. es... Exacto, no es tan malo, no es tan malo. Y ese tipo de preguntas siempre estuvieron como en mi cabeza, entonces eh, a pesar de que me crié en esta iglesia católica también cuestioné todo este tipo de cosas, o sea, ese adoctrinamiento mental que, nos, que la, las religiones nos llevaban a simplemente crea y no cuestione, o sea, crea en lo que le está diciendo el, el sacerdote, el obispo y no cuestione nada, o sea, no tienes derecho a pensar ni a cuestionar, porque ya está escrito. ¿sí? Entonces yo peleé mucho con eso y dentro de mi vida tuve una secuencia de eventos dolorosos para mí en los que yo me cuestionaba y decía, bueno, eh, eh, si yo aparentemente estoy haciendo las cosas bien, eh, no me considero una mala persona, no me considero una mala hija, una mala hermana, una mala esposa en ese momento, eh, estaba casada, ahora estoy divorciada hace más de seis años, ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Si, o sea, lo tomaba como un castigo, ¿sí? Y fue pues eventos como una... Yo tengo un único hijo y fue mi hijo tenía en ese momento cinco añitos y él tuvo un accidente totalmente absurdo en el que casi pierde un pie, para mí eso fue terrible. Mi mamá estaba enfermita de cáncer en ese momento, pero tuvo una caída también absurda, la llevamos a la clínica y fue paralelo al momento en que mi, mi hijo estaba en el hospital. Entonces yo estaba con él en, en su accidente, mi mamá se cae, yo le tenía una enfermera porque ella estaba ya enfermita de diabetes, se cayó eh, de la cama y la llevaron para revisarle si tenía algún, algún golpe. Y dentro de ese proceso le entró una bacteria a su cuerpo, y ya no la dejaron salir del hospital porque vomitaba mucho por una bacteria y resulta que esa bacteria le generó una, una, una infección interna, le dañó todos los órganos y a los 15 días falleció entonces fue una cosa como yo decía pero ¿qué está pasando? y al, al paralelo yo tenía a mi hijo en la otra clínica ¿Mm? no puede eh, lo, al mes y medio eh, mi hermano, el que me seguía en, en estaba él era músico, muy bueno no porque pues haya fallecido. Él era muy buen músico, tocaba guitarra, tocaba to muchos eh, instrumentos y estaba en un concurso de música eh, en un pueblo cercano al pueblo, a mi pueblo natal, okay. y un, eh, una persona ebria en una camioneta se saltó del andén, él estaba con varios amigos y solamente lo golpeó a él, lo levantó, cayó y ese día falleció. O sea, llevaba no, un mes sí. y medio mi mamá de fallecido. Puede ser, no puede ser. Entonces yo decía, Diosito, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿Por qué me estás golpeando? Yo creo que nosotros tenemos como varios, varias líneas de amor alrededor nuestro, que es claro. nuestra familia, ¿no? Entonces está eh, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos. Eh, y me estaba golpeando por todos los lados. ¿Mm? Luego de eso, pues ya fue eh, un evento con mi esposo de una infidelidad, bueno, ya era la segunda, pero fue como la, la cereza del pastel, digo yo que me llevó a, ese, a esa crisis de espiritualidad que tuve. ¿Sí? Entonces, yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué me están llegando todos estos eventos negativos si yo no he sido una persona mala? Se supone que el karma y el dharma, tú lo, tú lo trabajas, lo realizas, y si tú haces cosas buenas, recibes cosas buenas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo estoy recibiendo todo esto en mi vida si yo no he sido una persona mala en esta vida? Tenía dos caminos, Oslac, eh, y uno lo alcancé a pensar, porque en toda esa situación yo tuve pensamientos fatalistas, tuve pensamiento de suicidarme, tuve pensamiento, o sea, era una cosa, un cúmulo de emociones, una crisis de depresión en la que yo no sabía qué camino tomar. A mí me mandaron, eh, obviamente, que, que fuera al psiquiatra, que fuera psicólogo, no quise tomar terapia porque yo decía, bueno, si voy a psicólogo, a psiquiatra, a mí me dan pastillas y me adormecen y ahí quedé, o sea, no lo asumo ni enfrento la situación eh, de una manera consciente. ¿Mm? Pero en ese proceso tan doloroso, el otro camino era buscar la respuesta a todo eso que me estaba sucediendo. Y en esa búsqueda, esa respuesta, fue el camino espiritual. Entonces yo dije, aquí tiene que haber alguna respuesta. Si tú existes, dame las herramientas para que me contestes por qué me está, o para qué me está sucediendo esto. Y eso fue hace 13 años y ahí yo dejé la, la, la carrera, dejé el, el, el trabajo, todo lo que estaba haciendo normal, y ya me convertí en paranormal. Entonces ahí ya empecé con toda mi búsqueda, todos mis estudios más profundos de meditación, estuve con, con un maestro de la India para aprender a meditar, para empe empezar como de adentro a conocerme, eh, profundicé en la angeología para determinar, porque es que es la angeología que es el tema que nos lleva hoy. Existen muchísimas vertientes, muchísimas creencias aparentemente sobre lo que son los ángeles y también nos han mostrado una imagen, para mí, con todo el respeto de muchísimos angeólogos que existen a nivel mundial, muy fantasiosa de la imagen de los ángeles en nuestra vida. Okay. Entonces Nos muestran como el ángel es el esclavo del humano. Entonces yo le pido y me tiene que dar porque son los ángeles y están creados para hacerme y para generarme milagros y para darme y para... ¿sí? Entonces yo decía, en ese estudio que empecé estudiando la cábala, estudiando más profundamente de dónde venían, me llevó a otros temas como el tema ufológico, porque existen dentro de todas las culturas a nivel mundial y de todas las civilizaciones muchísimas semejanzas de supuestos dioses alados. ¿Mm? Entonces, ya, bueno, y esos dioses alados son ángeles, son extraterrestres. En la misma Biblia, en, en, en Ezequiel, el mismo Moisés, habla del encuentro con estos ángeles, pero los muestran como unos seres biológicos alados, que venían en carros de fuego. Entonces, es carro de fuego se me asemeja a un platillo volador con algunas turbinas. O, ¿sí? Entonces todo esto me fue llevando una cosa a la otra. Okay. La cábala me llevó al tarot, el tarot me llevó. Y por eso eh, dentro de toda esa búsqueda encontré que eh, llevaba un año de creada la Academia Urantia. Entonces conocí a Alexander Torres. Eh, le conté brevemente por encima mi búsqueda espiritual, porque obviamente no me abrí ni abrí mi corazón. Yo, le, yo, yo dije, yo necesito estudiar temas que tengan que ver con, con cosas sobrenaturales y, y de, de, de, de parapsicología, que me den respuestas a mi vida. Eso era lo que yo buscaba. O sea, un conocimiento personal, más que dedicarme a lo que estoy en este momento. Pero el camino me fue llevando a, a empezar a hacer consultoría con terceras personas por medio del tarot, que ya lo, lo, lo había trabajado, y encontrar realmente una misión de vida en mi vida que me, genera, me generaba una satisfacción personal y una felicidad. Y era el entender que por medio de lo que yo hacía podría ayudar a generar un cambio en las personas y en su vida. No es que yo les genere el cambio. Les muestro el camino y les ayuda a que ellos miren, caminen, por su sendero y generen un cambio en sus vidas. Entonces cuando yo empecé a recibir esa retroalimentación de las personas, yo dije, es por acá. Entonces empecé a, empezamos, bueno, hay que ayudar a vivos y a muertos. Hay muchos espíritus que también de niña lo experimenté, que muy seguramente no es que me quieran asustar o me quieran generar temor, sino que están pidiendo a gritos ayuda pero no saben cómo hacerlo, más que tocándome o empujándome o gritando o generando una psicofonía. Entonces, ahí empezó la investigación de fenómenos paranormales hace más de 10 años. Eh, entré al grupo de investigación de fenómenos paranormales Urantia. Hoy en día tengo el honor y el placer y el orgullo de pertenecer a la Fundación Warren, que es una fundación de Eddie Lorraine Warren, que todos yo creo que las personas que, que, que seguimos la, los fenómenos paranormales son eh, estas dos personas, han sido un referente indudablemente importante dentro de la investigación. Muchas de las películas, eh, como El Conjuro, La Monja, El Exorcista, fueron basadas en sus propias investigaciones. Entonces, el pertenecer a esta fundación, el ayudar también por medio de la fundación a nivel Latinoamérica, Colombia, etcétera, a estas personas, me han llenado. Y eso me ha dado la respuesta del para qué me sucedió todo esto. O sea, si yo no, no llegaba y no tocaba fondo, pues no me había adentrado al 100% a este mundo tan fantástico y hermoso que es el espiritual. Es una historia bastante, eh, pues, difícil. Y bueno, uno nunca sabe para qué suceden estas cosas y de pronto te lleva a caminos como el que nos estás platicando. Y quiero saber qué es esto de, de la de los Warren, esta la Fundación. Eh, fundación. ¿Qué hacen en la Fundación? ¿Cómo es que puedes entrar a la Fundación? La gente está preguntando acerca de esa Fundación. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Desde cuándo está esta Fundación? Bueno, la Fundación la creó Lorraine Warren cuando todavía estaba viva. Recordemos que ella falleció en el 2000. Eh, ella estaba viva y la creó con su nieto, que es Chris McKinnell, que fue la persona que conocimos, vino acá a Colombia, estuvo en investigaciones con nosotros y, y ahí fue que empezamos a generar esta, esta, esta alianza y poder entrar a ser parte de la fundación. ¿Quién puede entrar a ser parte de la fundación? Personas que trabajemos con todos estos fenómenos paranormales, investigadores, médium, clarividentes, eh, espíritas, todas las personas que estén con el don de servicio en situaciones que tienen que ver con afectaciones o energéticas o espirituales para familias o personas. Entonces Ed, eh, Lorraine Warren creó la fundación con el ánimo precisamente de ayudar a muchas personas que no saben cómo pedir la ayuda o que no encuentran realmente alguien de total, de total confianza y profesionalismo que les pueda ayudar. Okay. En este tema que tiene que ver con la parte espiritual, pienso que como muchas profesiones también existe mucho charlatán, y existe mucha persona que se aprovecha de la necesidad eh, de la, del otro para sacar un beneficio propio. Entonces la fundación, eh, que si ya conozco el museo, no, <risa> eh, eh, esa fundación fue creada con ese objetivo. La fundación funciona a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, el centro está en Estados Unidos, obviamente. El director y creador o co-creador, que es Chris McKinnell, viaja por todo el mundo para, para detectar y mirar quién realmente eh, merece, por llamarlo de alguna manera, entrar a ser parte de esa fundación. La fundación es sin ánimo de lucro. Toda la ayuda es totalmente eh, de, con amor, con respeto, pero totalmente gratis. A quienes se ayudan, a las personas que no tengan recursos para poder pagar, que hay muchísimas. Okay. Hay muchas personas que están afectadas, pero dicen: bueno, o sea, si yo llamo a, a, a Isabel, a, yo misma me pongo como ejemplo, pues todos mis servicios tienen un costo, porque yo también, ese es mi trabajo y yo vivo de eso. Mis consultas, mis limpiezas, etcétera. Pero esta fundación lo que hace es que las personas que no tengan los recursos para poder eh, eh, pagar una limpieza en su casa y están siendo afectadas, la fundación toma el caso, lo estudiamos, lo estudiamos y allí lo ayudamos totalmente gratis. Existen en todo el mundo profesionales que están dentro de la fundación. En Latinoamérica, en Colombia, solamente estamos tres personas, que es Alexander Torres, el, el obispo Cristian Piedraíta y quien les habla, Isabel Goyeneche, para Colombia. ¿Listo? Que los tres pertenecemos a, eh, al grupo investigativo Urantia o al grupo de, de investigación de fenómenos paranormales Urantia. Pero en cada país existen referentes. Ahora, que si yo soy de Ecuador y en Ecuador no hay una persona que sea miembro de la fundación, pueden escribir a la fundación. En, en, mi, en mi perfil yo ya puse mi, mi, mi ID y ahí está el correo, está el correo de la fundación. Escriben y hay muchas formas de poder ayudar a distancia, porque no siempre eh, el creer que uno es, está siendo afectado por un eh, fenómeno paranormal es real. Hay muchas afectaciones personales, porque nosotros somos co-creadores, recordemos eso, y de eso vamos a hablar ahorita con Los Ángeles, y podemos crear esas afectaciones en nuestra vida. Entonces, hay muchos autobloqueos en los que después de investigar toda la, la, el, el, la problemática, se hace una consulta y se determina si sí es real, si no es real, y cómo se puede ayudar a la persona. Muy bien, bueno, interesante esto de, de los Warren, la gente le llamó la atención sobre lo que están realizando. Sí, recordemos que ellos eh, iban precisamente a, a las casas de las personas que tenían problemas con entidades y, bueno, de ahí fueron formando su trayectoria. Perfecto, entonces ya conocimos un poco acerca de lo que haces. También eh, eh, sales o has eh, participado en televisión, además de que haces tus, tus, eh, tus propias eh, tus propias eh, pues, investigaciones, tus propios documentales o como los quieras mencionar. Eh, en televisión, ¿cómo es, ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue que llegaste a televisión? Bueno, nosotros eh, íbamos o, o participábamos a nivel local en Colombia con muchas emisoras que tocan los temas que tienen que ver eh, eh, con el misterio, con los fenómenos paranormales y con ayudas por medio de oráculos, en mi caso el Tarot de los Ángeles. Eh, participamos en varias, en varias emisoras, pero hay una particular a nivel Bogotá que se escucha muchísimo y ha sido muy, muy característica, tiene un programa especializado para fenómenos paranormales o para cosas de misterio y ese programa iba cuatro días a la semana. Nosotros asistíamos regularmente al programa presentando no solamente eh, casos que nosotros íbamos, estudiábamos e investigábamos y lo mostrábamos allí en radio, sino también colaborando con consultoría, con otro tipo de, de, de situaciones. Estando en este, en este espacio, eh, Rafa Taibo, que era un, es un director y productor del de canal eh, RCN acá en Colombia, estaba iniciando un proyecto sobre eh, situaciones pequeñitas en un programa que estaba, eh, tenía cuatro secciones, cada sección era como de 8 o 10 minutos, presentando cosas raras. Y dentro okay. de todo eso hicieron una pequeña investigación, eh, entre comillas, no investigación, sino como un recorrido en el, en el mismo canal de RCN, en un edificio que decían que se presentaba una niña okay. y que le escuchaban los gritos. Como la, la casa de, la, de radio era la misma casa de televisión o el mismo, la misma empresa, esa noche él fue al, a la emisora y nosotros estábamos presentando una investigación, yo creo, no sé si tú lo recuerdas, las personas en Colombia lo tienen muy presente, que era el, el, la investigación que hicimos en el Templo de Lucifer. Una persona que aquí en Colombia creó un templo de adoración a Lucifer y dice que él es el hijo de Lucifer y allí hacía pactos con el diablo y ofrecía todo este tipo de servicios. Entonces, el grupo investigativo Urantia fue al sitio y realizó toda la investigación. Lo estábamos presentando en la emisora y llegó ahí Rafa y entonces él dijo, pues, ¿qué es lo que hacen ustedes? nosotros le explicamos cómo realizábamos las investigaciones y él nos dijo, mañana quiero una reunión con ustedes porque tengo un proyecto y quiero saber si, ustedes, si podemos trabajar en colaboración. Fuimos a la reunión, le explicamos qué trabajamos y cómo lo, lo hicimos y a él le, le pareció fantástico y, y fue como inició eh, lo que después se denominó Ellos están aquí. Inició okay. como un fragmento pequeño, iniciamos yendo a algunos sitios eh, hubo muchísima coordinación, muchísima integración de trabajo. Eh, a Rafa le encantó, a él le encantaba desde niño el tema, pero pues nunca de pronto había encontrado cómo dirigirse y ahí empezó este... Ellos están aquí, que fueron cuatro años de grabaciones, eh, cinco temporadas, se vendió a Discovery. Creo que todavía en Discovery Channel lo presentan porque me escriben incluso desde Estados Unidos. ¡ay, estoy viendo el capítulo de, de ellos, están aquí. Sí. Ese fue uno de los más grandes. Y de resto, pues, han sido colaboraciones con otro tipo, con, con canales de primer impacto, con Telemundo, con Al Rojo Vivo eh, y canales locales también de, de televisión. Perfectísimo, bueno, qué, qué interesante que hayas que sigas participando en estos temas, en estos casos, dentro de los medios de comunicación, diversos medios de comunicación, ahora también te estás centrando obviamente en redes sociales, y bueno, vamos a esta parte en donde conoces a Los Ángeles, o empiezas a saber sobre ellos, y que nos vayas explicando también, eh, porque tenemos muchas dudas sobre Los Ángeles, nosotros consideramos a los ángeles como nos lo habías platicado en un principio, estos seres alados que, que son del servicio de Dios y que se han presentado en diversas ocasiones como lo, como lo narra la Biblia y pues algunas personas también les, les tienen bastante fe y fervor a este tipo de, de seres. ¿Qué son los ángeles? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Etcétera. Nos gustaría saber precisamente el tema... <risa> de esta noche sobre los ángeles ¿por dónde empezamos? Bueno, voy a, voy a intentar eh, responderte a todas esas preguntas como has visto yo me voy en el tema y si no me callan ahí sigo hablando como un lorito, entonces me interrumpes y me voy alargando o me salgo del tema okay, okay. Eh, Los ángeles son realmente comenzando porque, a ver hay que empezar por el principio digo yo el universo todo lo que existe en el universo es energía vibrando en una onda electroestático y magnético de diferente vibración, si se puede utilizar la redundancia. Es una energía en vibración. Okay. Todo el universo. ¿Listo? El creador de toda esa energía que es... Una energía universal genera unas emanaciones energéticas, así como nosotros, cuando tú sientes que le pones la mano a otra persona y dices, uy, estás eléctrico y sientes que una corriente eléctrica te pasa a ti, asimismo, es emana una energía. Los ángeles son emanaciones de energía divina o de ese creador manifestados como fractales de su misma esencia. No sé si los confundo más o logré explicarme. Yo creo que estuvo raro lo de los fractales porque ese es un tema muy profundo, bueno, pero... voy a explicar. Entonces, bueno, ¿qué es un fractal? Es una proyección de mi misma energía. Okay. ¿Listo? En macro o en microcosmos. El universo está lleno de fractales, o sea, proyecciones de la misma concepción o de la misma formación, eh, llamémoslo geométrica, en el macrocosmos y en el microcosmos. Entonces, por eso, si tú ves una galaxia, tiene la forma de un ojo. Ok. Sí. Si tú ves al macrocosmos, el universo, las estrellas, la Vía Láctea, y tú ves en el microcosmos la membrana de tu ojo, tienen la misma formación. De ¿Sí esto, entiendo? ustedes lo pueden ver en la formación básica que se conoce como Fibonacci, okay. que es la secuencia numérica, que el, el número que, les, que es siguiente es la sumatoria de los dos anteriores, comenzando por la unidad. ¿Ves? 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5. Y esto va a ser una formación como un caracol. ¿Ves? De allí... Esa, eso es más o menos el ejemplo de la formación de la energía y es por eso que siempre que hablamos de espiritualidad decimos la energía siempre va girando de esta manera sí. que es un vórtice energético un embudo energético esa formación Fibonacci ustedes la pueden ver en toda la, la naturaleza humana en las flores en, en la misma creación o células de nosotros, de los caracoles. Los caracoles, eh, la, el cómo se forman las abejas, las, las, mmm, los panales de abejas, etcétera, etcétera. Es una formación geométrica puntual de la cual se emana esta energía y se crea toda la, la, to, todo lo que se conoce en el universo. Okay. Ahí me están ayudando, me dicen, el fractal es una figura básica geométrica que se, se repite indefinidamente. Es eso. ¿Sí? Entonces, así como es en el macrocosmos, se proyecta en el microcosmos, o sea, en mi vida, okay. este macrocosmos. Entonces, a nivel de universo, los ángeles son una emanación fractal de la misma esencia de Dios. Ok, ok. ¿Listo? Sí. Eso es un ángel. Ahora, en la palabra como tal ángel se la dimos nosotros. ¿Por qué? Porque ángel significa mensajero. Y lo que ese fractal, esa emanación de energía divina, hace con nosotros es traer precisamente, que Un mensaje de Dios, o de esa energía creadora, que nos va a ayudar a nosotros dentro de nuestro proceso de evolución. Ok. Los ángeles Entonces, nos ayudan, están con nosotros, nos conocen. Totalmente. Totalmente. Entonces, a nivel espiritual, nosotros acá tenemos esto, que es por densidad, la materia. sí. Pero, obviamente, estamos compuestos de diferentes cuerpos, cuerpo mental, el cuerpo eh, emocional, el cuerpo psíquico, el cuerpo astral. ¿sí? Entonces, okay. esas, todas esas capitas somos como una cebollita cabezona, llena de capas. Esas capas son totalmente transparentes para la esencia de un ángel porque vibra en una dimensión muchísimo más alta que nosotros. La densidad nuestra, que está aquí, que estamos en la tercera cuarta dimensión. Ellos están por lo menos de las 7 en adelante. ¿Mm? Ahora, esa vibración energética en la que ellos se encuentran, por estar tan alta, tiene la posibilidad de bajar y poderse proyectar ante nosotros, que es lo que a veces nosotros decimos, lo vimos material. O sea, yo vi un ángel. ¿Mm? Okay. Sí. Es una proyección que ellos pueden... Enviar hasta nuestra densidad para que nosotros podamos tener ese contacto con esta energía de ser necesario. Porque ellos no lo hacen ni por deporte ni porque yo quiero ver el ángel, entonces okay. viene y se materializa, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Pero en la vibración en la que ellos están, ellos obviamente tienen si se le quiere llamar responsabilidades o misiones macrocósmicas, mucho más allá del ser humano. ¿Mm? Todo en el universo tiene un orden, que para nosotros aquí, eh, eh, en, en, en nuestro planeta, lo podríamos llamar jerarquías, y por eso es que a los ángeles se les dan unas jerarquías angelicales. Okay. No es que este ángel sea superior porque es un querubín y este pobrecito es un angelito raso, entonces es un soldadito. No, todos los ángeles son la misma esencia, ¿sí? pero uh -huh. por, por responsabilidades o por misiones o por virtudes de ellos están destinados a diferentes cosas dentro de todo el universo. ¿Mm? Y de, todo, dentro de toda esa jerarquía están los ángeles de abajo que son los que nosotros llamamos ángeles de la guarda ¿Mm? okay. dentro de toda la creación estos ángeles lo que nos lo que o, o, o, o, o dicen bueno fueron creados para nuestra ayuda fueron creados para la ayuda de todo el universo para generar un orden dentro de todo el universo pero los ángeles que están en la jerarquía de abajito dentro de esta pirámide jerárquica están o tienen también como misión precisamente ayudar a la humanidad a su crecimiento y evolución en la parte espiritual. ¿Mm? Son lo que nosotros podríamos denominar hermanitos mayores espirituales o guías espirituales que nos permiten y nos ayudan a caminar nuestro propio sendero y camino dentro de la evolución o la misión de vida que yo tengo aquí en este plano y en esta vida. ¿Mm? Ah, okay. La es misión. Hablando de, de lo que los ángeles hacen por nosotros, podríamos hablar sobre los ángeles de la Biblia, o al menos los que se, se presentaron en algunos relatos bíblicos. Estos ángeles, ¿qué jerarquía tenían? Y también es muy interesante la forma en que los describen, porque no se nos ha presentado como personas como nosotros, rubios, de ojos de color, pero con alas, cuando en la Biblia los, eh, los describen de una forma muy, muy diferente, ¿cierto? Exactamente. Mira, la caracterización que se le ha dado a los ángeles eh, de, de manera algo así, mira, rubios, hermosos, con alas, eh, como andrógenos, con unas vestimentas divinas, de piel totalmente blanca, etcétera, realmente se, crea, se creó más en el Renacimiento. Eso es reciente. Okay. Eso no es de antigüedad. Nos quedamos con esa caracterización porque los pintores del Renacimiento, cuando hicieron estas eh, imágenes, lo que quisieron realmente mostrar es si es una energía divina, si es una energía buena, debe ser hermosos. Entonces, para ellos, la imagen de hermosura era así. Sí, ok. ¿Sí? Eso es totalmente subjetiva. ¿Sí? Ahora, lo que ellos tengan en sus manos, en su corona, el color de su vestido, etcétera, etcétera, no es más que en lo que representan como esencia. Entonces, si este es Gabriel, ¿tú es que debe tener? Un pergamino porque es el ángel de las buenas noticias. Entonces, una noticia, un papel que trae, es el ángel de la comunicación y de la paz, por eso tiene esta florecita que representa la pureza. Okay. su vestido es blanco porque da paz, da tranquilidad da. entonces toda la caracterización que se hizo como los ángeles realmente fue más por la virtud que ellos emanan, ellos son virtud, son pura energía ¿sí? Okay. entonces dentro de cada virtud, para la cábala judía esa virtud lo que es es que nosotros tenemos que integrar la virtud a mi vida entonces ese ángel representa esa virtud, esa emanación. Entonces, si hablamos de Chamuel, que es el arcángel del amor, no es que él sienta amor por nosotros, él es amor. Cha Chamuel se llama. La... Chamuel. Nunca lo había escuchado, suena como a Chabelo. <risa> suena rarito, sí. Cha Chamuel, no no o Samuel, sí, es, es, es el arcángel, son arcángeles, que es otra, otra jerarquía. Okay. Y dentro de, de esta jerarquía de arcángeles, hay eh, diferentes caracterizaciones que se le han dado dependiendo, por ejemplo, el día de nacimiento o, la, o el día de la semana. Los siete arcángeles principales rigen los siete días de la semana. Okay, y por eso, es cuando, se les ha, exacto, cuando se les hace algún ritual o se quiere conectar con esta energía, que todo va eh, de alguna manera encadenado con astrología, porque la angeología, la, los, los estudios más grandes y profundos de angeología tienen que ver con la cábala judía. Recordemos que la cábala es, una, es, es una, una, un estudio, una corriente de pensamiento y de interpretación mística sobre toda la creación del universo, sobre Dios, sobre la espiritualidad y cómo nosotros nos integramos con todo esto. Okay. ¿Sí? Y dentro de todo eso ellos les dan un un lugar muy específico a estas esencias que son los ángeles. Y por eso todos los libros que se conocen de los ángeles tienen que ver con los 72 nombres de Dios. Y son los 72 ángeles o los 72 emanaciones dados por la cábala judía. Ok. ¿Sí? Ah, para no ir tan, tan profundamente, eh, nos gustaría saber cuáles son los nombres de estos siete ángeles de la semana. Listo. Entonces, mira, el domingo que es el, de el, el, el, el, el ángel, el arcángel Miguel, el de la protección, el de la lucha contra todas las energías negativas, contra etcétera, etcétera, que es el, el ángel que está eh, eh, luchando contra el demonio en representación, pues, así como la tenemos acá, ¿sí? Y okay. está con la, con la báscula y con una espada, es el guerrero el que lucha. Miguel. El, Miguel, y es el color azul. Ok, como yo ahorita estoy de azul, Estás Miguel, estás de protección, Miguel. estás muy Miguel. Ok. ¿Ves? Entonces, a cada ángel se le asigna un color, ¿por qué? Porque el color también es una emanación energética que tiene o representa una energía en virtud a lo que es el ángel. El azul es de protección. Por eso a veces en los, en los, en los, cuando fallecen las personas nos vestimos de negro, porque es un color que neutraliza la energía y no permite que me afecte. Okay, okay, no el same. matrimonio o el bautismo es blanco porque es pureza, limpieza, purificación. Okay. ¿Sí? El Pero... rojo es fuerza. Entonces, a cada arcángel de la semana se le asigna un color dependiendo su virtud. Okay. Miguel es protección y es el color azul. El día es el domingo. Okay. ¿Sí? Jofiel es el arcángel de la comunicación, la, la, la, el conocimiento la sabiduría y es el color amarillo que representa precisamente la iluminación y es por esto que cuando le vamos a dar luz a algún espíritu o trabajar trabajamos velas amarillas ok, Jofiel Jofiel, el de la iluminación el conocimiento, el discernimiento es el, el arcángel de los estudiantes ok, no, no lo había escuchado tampoco, este tema es muy interesante para mí porque desconozco completamente de la angelología, ¿se, ya, ¿se dice? Angeología. Angeología. Estudio, que es el estudio de los ángeles y cómo se manifiestan en mi vida, cómo logro eh, conocer su, su esencia, su virtud, eh, su caracterización, su jerarquía y cómo los integro a mi vida. Esa es la angeología. Perfectísimo. Ok, entonces este es del lunes. Entonces vamos con Jofiel. El martes es... Chamuel, del que estábamos hablando, okay. y es el color rosado, que es la armonización en amor. ¿Listo? Okay. Y es el arcángel del amor, el amor en todo sentido, no solamente el amor de pareja. ¿Mm? Entonces, quien le, quien le ofrezca, siempre les digo yo, quien le ofrezca, le amarro su ser querido con, con Chamuel, le está mintiendo, primero porque él no, no trabaja para hacer ese tipo de uniones, él lo que hace es armonizar en amor, Claro, una pareja se puede armonizar con Chamuel, ¿sí? Ok. Pero también es el amor propio que okay. nos falta muchísimo. El Mira, bripagüera, bueno, hace una pregunta, no sé si, este, eh, no sé si es absurda o es interesante o no sé cómo lo manejes. Dice, ¿Chamuel es Cupido? Yo también preguntaría lo mismo. ¿Chamuel totalmente, es... totalmente interesante. La, la, la simetría que existe con los ángeles y con diferentes culturas le dan nombres. Eh, en, la, en, la, en la cultura griega, Cupido es Chamuel. Ah, muy bien. Oh, Y okay. existe, por ejemplo, eh, Apolo, todos estos, estos, eh, eh, estos semidioses Sí. En diferentes culturas también tienen una simetría precisamente con los ángeles o con lo que representan los ángeles acá. Okay, Tienes toda la razón. Ok, interesante, <risa> no sabía. Muy bien. El miércoles es Gabriel, que es el arcángel de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque Gabriel fue quien le trajo la noticia a María dentro de la Biblia de la llegada de, de Jesús. ¿Sí? Entonces, el arcángel Gabriel es el arcángel que rige toda la hueste angelical de los angelitos de la guarda de los niños. Entonces, ah, okay. es el, el, como el dedicado a asignar el angelito a, la, a los bebés cuando son engendraditos. ¿Listo? Es el arcángel Gabriel. A él se le trabaja todo lo que tiene que ver con comunicación, porque habla de las noticias positivas. Entonces, los comunicadores sociales, los periodistas, todas la, la, la, las personas que dependen de su palabra, los políticos, etcétera, es un buen ángel para conectar, para que sean, tengan palabra de poder o tengan poder en la palabra, tengan convicción, tengan palabra con verdad, con certeza, con fundamento. Okay. ¿Mm? Y es el color blanco, el de la pureza. El del ángel Gabriel. Gabriel. Ok. Gabriel. Gabriel. Y él, eh, vamos en el jueves, es el arcángel Rafael, que es el médico de Dios, o sea, el que trabaja todo lo que tiene que ver con sanación. Y es el color verde, por eso el verde se, se, se, se hace la simetría con la sanación. ¿Mm? Ok, el verde la simetría, es la simetría. El verde, verde es esperanza, que es esperanza, es esperar que algo cambia positivo. Entonces... El, el arcángel Rafael trabaja todo lo que tiene que ver con sanación, no solamente física, uh -huh. sino también sanación emocional, sanación espiritual y sanación energética en todos nuestros campos. Okay. Entonces, yo me enfermo también cuando estoy mal emocionalmente. Es pues una depresión, es una enfermedad y, yo, y no me está doliendo nada físico, me duele adentro, me duele el alma. ¿ves? Entonces yo con Rafael puedo trabajar todo lo que, tiene, lo que tiene que ver con enfermedades emocionales, psíquicas, psiquiátricas y enfermedades espirituales que tienen que ver con otras cosas que ya ustedes eh, hemos estado hablando, que son brujerías o este tipo de cosas, para sanar todo ese tipo de situaciones. ¿Listo? Ok. Seguimos con el viernes, que es Uriel, el que muchos adorarían y les encantaría, porque Uriel trabaja toda la parte terrenal y material en mi vida. O sea, como que el dinero. O sea, la la todo prosperidad, eso. el dinero, el trabajo y la parte cármica. La parte cármica me refiero a cómo nivelar yo mi karma para que sea un poquito menos complicado y pueda efectuar todo lo que yo quiero materialmente aquí. Hay muchas veces que mi carga kármica para las personas que creemos en la reencarnación no me permite realizar todo lo que yo quiero materialmente aquí hasta que yo no sane ese karma. Entonces yo puedo trabajar con Uriel para aminorar mi carga kármica que me permita tener los propósitos que yo quiero en esta vida. ¿sí? Entonces trabaja todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el dinero, con la prosperidad, con la abundancia y con la transmutación del karma. Ok, ok. ¿Eh? Eh, el sábado es sadkiel y es el color violeta o morado. Y él trabaja la transmutación. La transmutación es generar un cambio energético. Entonces, en la transmutación, tú puedes transmutar tu, eh, em tu emoción negativa. Transmutar okay. tu sentimiento negativo, transmutar, eh, o sea, todo lo negativo pasarlo a positivo, en cualquier sentido. O transmutación a nivel espiritual. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, mmm, fallece una persona cercana, y yo siento que todavía está presente, que, que está con un apego todavía a este plano, a pesar de que yo eh, le hablo en sueños, yo le digo, no, mamita, ya transmuta, ya puedes irte. Sí. Pero tiene algún apego o emocional o apego físico y está en este plano todavía manifestado por ese apego. Yo puedo trabajar con Saquiel. Para ayudarle a transmutar ese apego que este espíritu tiene en este plano y que logre ver la luz por medio de Jofiel para que transmute su energía y vaya al otro plano donde tiene que seguir su proceso de evolución, como todos nosotros. Desafío, ¿Mm? transmutación, transmutar todo lo negativo, emocional, psíquico, físico, etcétera, en positivo. Una pregunta. El que tú le pongas estos nombres a tus hijos, eh, ¿crees que tenga un impacto? Eh, el que tú le pongas Gabriel, que le pongas Miguel, que le pongas Uriel, ¿crees que tenga un impacto como se le da estas virtudes a estos ángeles? Totalmente, Oslak. El nombre es supremamente importante a nivel espiritual. Una de las emanaciones, recordemos al inicio cuando eh, eh, se habla de la creación y dice, y Dios se hizo verbo. O sea, creó por medio de la palabra. La palabra es una creación manifestada que puede materializar cualquier cosa que tú quieres. Y por eso es tan importante y tan complicado cuando, de la forma como tú le hablas a una persona. ¿Mm? Entonces tú puedes cambiar el estado de ánimo de una persona en la forma en como tú le hablas. Si okay. llega una persona y tú le hablas de una manera amorosa, créeme que si viene totalmente mal esta persona se va a sentir más liviana. Pero si tú llamas a tu hijo, ven para acá, con un grito, el niño llega asustado. Sí, el sí. poder de la palabra. La palabra manifestada en un nombre que va impregnado a tu espíritu durante toda tu vida, genera la emanación de esa palabra. Okay. Por lo tanto, si tú le pones Miguel a un niño ese niño va a tener una carga eh, energética de lo que representa proteger a todo el mundo. Ok, ok. ¿Sí? Padre. Qué padre, porque tienes razón, de acuerdo a, a la vibración de eso que estábamos hablando en un principio, de acuerdo a la vibración que genere la palabra, eh, es también cómo lo recibe, y si le estás hablando constantemente por ese nombre, es también cómo está evolucionando con esa vibración. Eh, digamos, eh, ¿habrá un nombre negativo que, que la gente comúnmente le ponga a sus hijos y que a lo mejor se afecte también en esta cuestión, pero ahora del lado negativo? Bueno, lo que pasa es que digamos que, que eh, nombre negativo directamente no, pero existen nombres con una carga muy densa que se adhieren a mi vida y yo tengo que su sumar esa carga a mi proceso de vida. ¿Me hago entender? No es que exista un nombre, eh, pero, exacto, no es que exista un nombre, me están dando ahí una, un ejemplo, y que sea negativo directamente, pero si tú te llamas dolores y todo el tiempo te están repitiendo dolores, dolores, dolores, dolores, dolores, el nombre dolor que yo lo asocio con una afectación física que genera un malestar en mi vida, pues yo voy a crear esa carga totalmente impregnada en mi espíritu. ¿Sí? Fíjate que un ejemplo de estos, eh, ahorita que se me, se me ocurrió rápidamente, esta abuelita de la película Coco está inspirada en una abuelita de un eh, pueblo en, en Michoacán, en México, y la gente se va a tomar fotos con ella, pues ya es una como atracción, la ponen, la sientan en una sillita, y la, la señora tiene ya más de 100 años, como, como 101 más o menos de años, Sí. Y se llama Salud, y la viejita está como que fuerte, como que bien. Entonces, ahí te das cuenta que pudo haber sido por el nombre, o sea, de Salud. Claro. Y, y, y ella precisamente tiene Salud hasta el momento. Mire, y fíjense efectivamente como, como el ejemplo que acabas de poner, que es totalmente claro, o llamarse Martirio. <risa> ok. ¿Ves? O sea, que todo el tiempo Martirio, Martirio, esa, esa impregnación de la vibración del nombre va generando un cambio en mi personalidad y en mi, en mi parte emocional, ¿sí? Que expresa lo que representa ese nombre en mi vida. Por eso es, es tan importante, incluso existen muchísimos libros de qué nombre ponerle al niño. Existía un... un un calendario acá en Colombia, no sé en otros países si exista alguna simetría con algo que, que, que lo tengan en el, en el país y aquí existía un calendario que se llamaba el calendario Bristol y era que le ponía el nombre de acuerdo al santo en el día en que nacía el niño y okay. ese día, que era una costumbre antigua, los papás buscaban el calendario, entonces si nació el día de San Juan, se llamó Juan que es algo, digamos, una, una simetría con las antiguas eh, los antiguos indígenas o nuestras tribus indígenas que decía el, el sol poniente y se llamó sol poniente, o la luna llena se llamó luna llena, o aullido de lobo, o etcétera, etcétera. ¿Cuál es era, calendario? Perdón, el calen el calendario se llama Bristol. Bristol, ¿es ese es eh, el Bristol. calendario católico. No, no, no, es un calendario como lunar. Donde, donde colocaban todo el cambio lunar y ponían todo la luna creciente y todo ese tipo de... Es un calendario aquí súper antiguo, yo no sé si todavía exista incluso. Yo recuerdo de niña, claro que yo ya soy viejita, y de niña yo recordaba que mi mamá siempre compraba anualmente el calendario Bristol, porque como te comentaba, como ella trabajaba las plantas y todo, entonces ella estaba pendiente de los cambios lunares para trabajar sus procesos eh, energéticos, que esa es otra cosa, que es otro tema... Eh, también súper interesante y es como eh, la, la, astro, la astrología influye y los astros influyen en mi vida, la luna, el cambio de luna y todo esto para, para trabajar mi energía también. Oye, Isabel, dos preguntas. Uno, eh, ¿qué significa Isabel? Y número dos, ese, en ese calendario Bristol, ¿cómo sería tu nombre? Me, mira que yo no me he buscado, nunca me busqué. En el calendario nunca busqué la fecha de, de qué representaba o qué nombre era. Mi mamá dice que me lo puso por la prima Isabel, que de María, incluso me iba a llamar María Isabel, porque okay. fue quien escuchó a la Virgen cuando le dio la noticia de, de, su, de su hijo Jesús. Y de alguna manera, pues no sé si eso, si, si eso tenga repercusión en mi nombre, pero yo siempre fui... Eh, una muy buena, no consejera, porque nadie da consejos, eh, digamos, na nadie está con la, con la autoridad de dar consejos al otro sobre vidas externas, pero sí de que me, me, me tuvieran la confianza de contarme sus vidas. Entonces yo siempre estuve recibiendo y recibiendo, y ahora que hablamos del tema, mira que yo nunca lo había tomado en cuenta, muy posiblemente es esa carga, ¿no? Las Isabeles son receptoras de noticias y de mensajes y de, de que vengan a contarte tus cosas ok, qué interesante, mira Mariette, y yo creo que vamos a pasar ahora a esta parte ya nos presentaste a, a Siete Ángeles que son los Siete Ángeles de, de la semana, sé que hay muchos otros ángeles, ahorita hablamos y entramos a ese terreno, pero bueno Mariette, yo creo que, no sé si se pronuncia así, pero yo creo que tiene la eh, curiosidad porque cada ángel representaba algo, entonces como que si necesitas salud, que si necesitas algo material, que si necesitas concentración, que si necesitas amor, etcétera, ¿cómo se puede comunicar uno con estos ángeles? Bueno, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Es, es más fácil lo que nosotros creemos o de lo que nos han mostrado. Como fractales y emanaciones de energía divina, nosotros también lo somos. Y por eso, siempre en la Biblia, y siempre nos han mostrado, somos hijos de Dios. O sea, somos un fractal pequeñito de esa esencia divina. Y de alguna manera, por eso somos creadores en este plano y tenemos poder de crear en pensamiento, en palabra y en intención. Por eso somos magos de nuestra propia vida. Y como somos el mismo fractal, de alguna forma, vibrando en una densidad más densa, que es esta dimensión, la manera de conectarme con este otro fractal, es con esos cuatro poderes que yo tengo como ser humano y como hija o hijo de Dios con esta chispita que tengo y es el pensamiento la palabra la intención y la acción pensamiento primero creer que existen yo no puedo contactarme con algo de yo creo que no existen pero venga lo llamo a ver si llega okay. no, el poder del pensamiento o sea pensar que realmente sí existen la palabra invocándolos orándoles, invocándolos y orándoles, no es repetir, que es diferente rezar a orar. ¿no? Ok, es, la, en la, en la nos ponen a, a rezar el ángel de la guarda, ¿no? Exacto, pero es diferente si tú tomas la oración y lo, lo, lo expresas a conciencia con lo que significa cada palabra. Es igual que el Padre Nuestro, es una oración supremamente poderosa y no tiene que ver directamente con la religión. Okay. Sino con este Padre Creador. Pero cuando tú tomas cada palabra con el significado esotérico que existe, el Padre Nuestro, por ejemplo, me habla de la de la alineación de todos mis centros energéticos en cada una de las frases. Pero como no sabemos el significado, pues lo repetimos como una lorita, ¿no? Padres, Entonces es orar, no es rezar. Y el orar es expresar mi sentimiento, mi emoción, con una intención hacia alguien o hacia algo. Eso es orarle. Entonces, primero, creer en ellos. Segundo, la oración, la palabra, la intención. ¿Para qué quiero contactarme con ellos? ¿Cuál es el objetivo de contactarme con mi, con mi, con mi ángel de la guarda? Tengo que tener claro... El objetivo, yo quiero integrarlo a mi vida, quiero que esta virtud haga parte de mi vida, quiero trabajar con este, con esta energía divina, con esta emanación, para que me permita subir mi nivel de vibración y mejorar lo que estoy haciendo mal respecto a cada uno de sus virtudes. Y luego la acción. ¿Qué es la acción? Es que si yo me voy a, a contactar con Miguel y sé que de alguna manera el color de él es el azul el día es el domingo, utilizo mi acción, que es lo que nosotros llamamos rituales o ritos, con todas las herramientas que tengo y que me permiten mejorar esa conexión con ese fractal ¿Sí? Entonces, ellos tienen, por ejemplo, una piedra preciosa, ellos tienen un color, una nota musical, una vibración. La música también tiene vibración. Y por eso los mantras cantados o los salmos en la iglesia son tan poderosos y generan también un cambio en mi energía y un cambio en mi emoción. Okay. Entonces, colocar la frecuencia, ellos tienen su frecuencia, eso lo pueden conseguir en YouTube. Buscan la frecuencia de Miguel y ahí tienen una frecuencia que es un solfegio que solfegio? pueden utilizar. El solfegio es una vibración musical que permite una conexión o una, un movimiento de frecuencia que hace que mi energía se mueva en determinada dirección. Eso es un solfegio. Entonces, cuando tú... Existen solfegios para sanación, existen solfegios para meditación, existen solfegios para todo lo que tú crees Y okay, sí es... existen solfegio para la conexión. El solfegio es una vibración... Eh, eh, que genera un sonido repetitivo. Sí, si me puedo salir tantitito todo el tema. Un solfegio pudiera ayudarnos a comunicarnos con extraterrestres en otra dimensión, por ejemplo. Totalmente. Igualmente que igual que los mantras existen mantras. Por ejemplo, existe un mantra supremamente común y famoso que es el faraón, pero totalmente vocalizado el mantra, la, el poder de la palabra y del mantra, igual que el del ángel, no es solamente eh, Miguel, Gabriel, sino que debes sacarlo desde acá, colocar tu lengua en el paladar para hacer una conexión energética hacia arriba y sentir hacer. la vibración del nombre. ¿A qué me refiero? Si tú, hay, un, hay, un, hay un mantra supremamente común que todos conocemos que es el OM, pero uh -huh. es diferente que tú digas OM a que tú tomes totalmente el oxígeno y empieces OM y cuando estés en el M, pones tu lengua en el paladar si quieren, háganlo todos ustedes en su casa hagan el ejemplo, hagan el ejercicio y cuando estés en el M, pones la lengua en el paladar, y mantienes el m y vas a sentir la vibración. Ah, se siente la vibración de, de, de... Los labios, la garganta, y empieza tu cuerpo a vibrar en la medida que obviamente tú lo hagas con constancia, ¿no? Sí. Entonces, si a esto le sumas la música, si a esto le sumas una vela, una esencia, los sentidos, todo eso hace que tu energía vibre totalmente diferente a decir OM o a decir Gabriel, Miguel, etcétera. Oh, mmm, okay. <risa> okay. Hagan, hagan el ejercicio en la casa y van a sentir la vibración. <risa> ok, ¿sulfegio? Solfegio. Sol Sol hmm. Solfegio. ¿Esto es de alguna eh, práctica? ¿Es, este, ¿Esta palabra es de alguna raíz? ¿Tiene alguna raíz o es de algún...? No, no, no, no. Es, Es... es... Es un nombre que, que se le da como, a, como la, a la generación de una, por llamarlo de alguna manera, de una nota musical. Ah, ¿sí? okay. Es una vibración que genera un sonido. Ah, muy bien, no, no sabía el solfegio. Sí. Entonces, muy por bien. ejemplo, mira, en, en, la, en los tibetanos y los orientales y los hindúes, yo me salgo del tema, perdónenme, pero es que eh, una cosa lleva a la otra. Yo también, <risas> Hagan el ejercicio y ponen un tazón de agua. Sí. ¿Sí? y le ponen una nota musical de la guitarra. Do, re, mi fa, sol, la si. Totalmente, con, eh, eh, lo mantienen, lo mantienen, lo mantienen. Y el agua se va a mover de una forma diferente con cada nota musical. Eso hace un solfegio en mi energía. Hace que mi energía se mueva en una vibración totalmente diferente con cada nota musical, por llamarlo de esa forma. Sí. Ok, ok, entendido. Hay unas, eh, un experimento que se llama las ondas Kladni, eh, que precisamente le ponen vibración. Ponen una placa Ajá, sí. y le ponen el sonido y forma figuras totalmente sí. geométricas perfectas. Exactamente. Sí. exactamente. Mira, mira que hay, una, hay un ejercicio, no recuerdo el nombre del científico que lo, re lo realiza, creo que es japonés, sobre el poder de la palabra y él lo hacía con... Vasos con agua o con, con recipientes con agua, hablándoles o diciéndoles una palabra cariñosa todos los días al agua, una cariñosa y aquí una palabra terrible, entonces aquí odio, palabras eh, de, de, de, con rabia, con resentimiento, odio, odio, odio, odio, y todo el día, todo el tiempo, esta amor, pureza, armonía, paz, y los, los colocaba a una temperatura que empezaban a, a generar un estado de congelación en el agua, y esta agua formaba figuras también geométricas perfectas de acuerdo a cómo tú le mandabas la vibración en la palabra. Y allí se lograba ver, cuando se le habla de una manera negativa al agua, quedaba unas figuras totalmente asimétricas, con rayones, con, o sea, unas figuras totalmente distorsionadas. Y en la que tú le hablabas con amor, de armonía, de paz, Pueden buscarlo, incluso eso debe estar en prueba con el, no, no recuerdo cómo se, cómo se, cristalización de agua o algo así. Y estaban unas estrellas, o sea, unas estelas, unas formas geométricas perfectas, hermosas. Y esto era para mostrar el poder de la palabra en nosotros, en cómo sí genera un cambio. Y si genera un cambio en el agua, nosotros somos 70% agua. Exactamente, claro, hay un cambio en nosotros, por eso la gente que escucha un tipo de música se comporta de cierta forma a la que escucha de, de otro tipo de música, Todo hay que tener cuidado eh, con qué escuchamos, porque sí va a impactar en nuestro estado de ánimo o conducta, etcétera, o sea, estos son, eh, son temas súper reales, súper interesantes, muy profundos y que la verdad no no todos lo conocen no, no se nos da este conocimiento en ninguna parte sí, sí, precisamente también por eso eh, eh, se creó como la Academia Urantia que es donde tenemos como para, para llevar de una manera fácil el conocimiento y que todos entendamos que, que, que nosotros mismos podemos crear esas, esos cambios en nuestra vida porque precisamente eh, hablando de, de Black Metal dice William, sí, totalmente de acuerdo eh, hablando de Los Ángeles nos han metido en la cabeza, eso no, es que el ángel está ahí, no es sino que yo le pida una casa y el ángel me lo da porque me hace el milagro, no, el ángel lo que hace es una conexión de su vibración con mi vibración que me permite a mí misma entender el camino para llegar a esa virtud ¿listo? entonces yo les digo, no le pidan al ángel la casa, no le pidan a Uriel una casa, pídanle a él la manifestación en sus vidas de una estabilidad que les permita comprar una casa una abundancia en su vida, una prosperidad interna en su vida. Okay. Sí, a los ángeles no se les piden cosas materiales, porque ellos no son materia, ellos nunca han estado acá eh, reencarnados. Hacen proyección astral de, de, de su energía, que a eso iba de por qué eh, eh, eh, los veíamos de alguna manera de eso. Los veamos alados. ¿Por qué les ponemos alas? Pues porque vienen de arriba y nosotros asimilamos que si vienen, deben volar. Y por eso tienen alas. ¿Sí? Okay. Hay, eh, hay gente que eh, se toma el tema de la angel angeología sí. eh, para precisamente eh, guiar su vida. Eso es a lo que algunas personas como tú eh, ayudan. Y están también otros ángeles, otros ángeles que desconocemos o bueno, al menos yo he escuchado, pero no entrarían en esta parte de los días de la semana, del color, etcétera, que son ángeles como Azrael, Metatron, estos tipos de ángeles, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿O, o de qué jerarquía tienen? etcétera. Listo, mira, existen. Yo creo que eh, no, no, no existe nadie que pueda decir el número exacto de ángeles que existen. Ah, ok. ¿Sí? Entonces se dice que hay legiones de legiones de legiones de ángeles. Lo que existe es una huestia angélica que representa una virtud. Me explico mejor. No es que exista un Miguel Arcángel y solamente un Miguel Arcángel. Imagínate la cantidad de millones de personas invocando a Miguel Arcángel para protección en el mismo momento, en el mismo instante. Yo pensé que había un San Miguel Arca Arcángel. o es, no, no es San Miguel, ¿verdad? Es Ángel. Claro. Okay. San Miguel es otro, ¿no? Es, es que le, le, le pusimos San Miguel porque los santos eh, conceden milagros, pero realmente es Miguel Arcángel. Y oh. el Arcángel es la jerarquía a la que pertenece. Ok. Miguel. Esto que es arriba de los ángeles. Entonces, dentro de la jerarquía, que existen nueve coros jerárquicos, Dentro de esta pirámide están los ángeles que son todo, donde están todos nuestros ángeles custodios o nuestros ángeles de la guarda. Luego están los arcángeles que dentro de esta jerarquía están esos siete que yo les dije. No quiere decir que no existan más arcángeles, no, pero estos eh, eh, es la manera más fácil de que nosotros lo trabajemos porque tenemos más recordación de decir estos siete cada día de la semana a decir toda la hueste de estos arcángeles. ¿Mm? Sí. Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, perdón, principados, virtudes, potestades, dominaciones, serafines, querubines y tronos. Son esos nueve coros dentro de esta pirámide. Los serafines, que son los que están más cercanitos en la pirámide, arriba, por llamarlo de alguna manera a Dios, no es que sean más, como les, les decía anteriormente, no es que este sean más, más que el ángel de abajo, sino okay. que está con una misión diferente. El serafín, que es en la parte de cúspide de esta pirámide, está para proyectar el amor de Dios. Entonces, tiene una pureza y una fuerza más grande en amor. Entonces, está para generar amor a nivel universal. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, por eso está en esta pirámide. Y Metatron está arriba de esta pirámide aquí. ¿Está Al arriba? igual que en la cúspide, porque él tiene, bueno, tengo una figura, pero está en el otro salón y, y me demoraría trayéndolo. si sí, quisiéramos ver a Metatron. Sí, ¿lo traigo? Porque es un tema muy recurrente aquí. Eh, en me el, esperan y lo traigo, sí. Sí, vamos a conocer a Por primera vez en vivo y en directo, cuando son las 11:15 de la noche, ¿dónde están los superchats? Digo, me estoy aguantando porque tenemos invitada, pero bueno, ya que no está la invitada, a regañarlos. ¿Dónde están los superchats, gente? Los superchats son las 11.15 de la noche, y no eh, buenas noches a todos, me da mucho gusto. A ver, no me demore bienvenidos. mucho. Bienvenidos, vamos a ver a Metatron, gente, miren, oh, interesante, Metatron. No lo imaginaba así, yo lo imaginaba como un robot. <risa> como, como un megatron. Anda, exacto, sí. <risa> ok, ese es Metatrón ¿qué este tiene es, en el centro? este es el sello de Metatrón, es el escudo de él y lo que indica es su esencia Esta, este sello lo que muestra son las Sephirot o las esferas de emanación de energía divina por medio de la cual se manifiesta o se materializa todo lo que existe aquí en el universo ¿Mm? okay. entonces está el centro que es el todo la esfera representa el todo. Y a partir de esta esfera, estas emanaciones, aquí están los siete arcángeles. Son los colores, ¿verdad? A ver, a ver, ¿dónde yo? Acá. ¿Ves? Ahí. Entonces está el centro y aquí está una... O eh, sea, ¿dónde miro? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí están los siete, ¿verdad? Los siete arcángeles. Y a Véalos. partir de estos se está, están los otros arcángeles que representan a doce ¿Les hace común ese nombre, ese número? El doce apóstoles. Son los doce apóstoles, si hablamos de simetría en la religión, pero también son conocidos como los doce ángeles custodios de este planeta. Okay. Y por eso, eh, si, si hablamos de algunas otras corrientes eh, espirituales o esotéricas, se habla de los 12 maestros, se habla de los 12 de la mesa redonda de, del rey Salomón, se habla de las 12 columnas, ¿ves? Entonces es un número que representa todo lo que protege este planeta. A partir de esta emanación central de la esfera y del todo, la conexión, si ustedes ven, de líneas que hace de los siete arcángeles, los doce caballeros del zodiaco, los doce signos del zodiaco, las doce tribus de Israel, etcétera, o sea, es el, los nombres, los números de poder que son 1, 3, 7, 9, 12, etcétera, tienen una simbología a nivel místico. ¿sí? Okay. Entonces, esta formación que ustedes ven tiene la conexión geométrica de lo que también es conocido como los sólidos platónicos. Los sólidos sí. platónicos. Eh, que Platón fue quien lo, lo, lo trabajó a nivel ener en energético y de geometría sagrada, de allí viene la geometría sagrada, que es la formación sagrada de todo lo que existe aquí, comenzando por la esfera, que es el centro, ¿sí? y luego ven en esta esfera un triángulo, si lo alcanzan a ver, sí. a ver es, que, es que estoy como perdida, estas dos y la punta, ¿sí ven ese triángulo? Sí, sí, sí. Esa es la primera emanación de energía, y por eso es el símbolo alquímico del fuego. Y ese triángulo, ¿sí? Que es la primera emanación, la primera creación. ¿Cómo se, cómo se generó la creación? ¿Qué, fue, ¿Qué es el Big Bang? Una, una chispa, una explosión de fuego que creó todo el resto. La primera emanación de creación divina fue el fuego. Y por eso el fuego transforma, purifica, eh, eh, cambia todo. La fuerza del fuego, y por eso la chispa que nosotros nos dicen que tenemos aquí adentro, nos la, no la muestran como una llama. ¿No han visto a Jesús que le ponen al corazón sí. y aquí una llama? Una llama para... Sí, sí, sí. Sí hemos visto. ¿Por qué es? Entonces... Esa por... es la simbología del fuego sagrado y de lo que representa la creación a partir de acá. ¡Oh! El fuego sagrado de la creación. El fuego sagrado. ¿Mm? Oh, sí, sí había visto que Jesús tiene el corazón y, y fuego aquí. Exacto. Entonces, el primer triángulo, que es el fuego, luego el triángulo hacia abajo, que serían estas dos y esta. Sí. ¿Ves? Entonces, fuego, agua. Oh, la contraparte. La contraparte. Luego, el triángulo al, al ir combinado con el triángulo de abajo, me da este triángulo, que sí. está acá, partido por esta línea, que sería el aire. Okay. ¿Mm? Luego, el triángulo, que serían estos dos, con esta de aquí abajo, partida por esta línea, sería la Tierra. Y ahí tenemos los cuatro elementos del que está, de los que están contenidos toda esa naturaleza y todo el planeta. Agua, Tierra, Fuego y Aire. Ok, son cuatro elementos. Son los cuatro elementos más el quinto, que es el la cuarto. chispa divina, la esfera o el éter. El éter. Es el tan llamado y tan buscado el quinto elemento en la alquimia, okay. que es el que convierte todo el resto en oro o el, o el cambio en cualquier material o cualquier metal. Se interesaban en el éter. Yo cuando estaba chiquito escuchaba del éter, se me hacía como que era con lo que se drogaban. Es Spindler, ¿no? y, mira, y mira que sí, porque genera una transformación completamente. El éter es eso, el tan llamado quinto elemento. ¿Ves? Entonces, a partir de esa geometría de triángulos, se empiezan a generar las otras formas geométricas que representan manifestación o materialización de todo lo que nosotros queremos. Y por eso hay muchas eh, terapias holísticas a partir de los sólidos platónicos. Lo los... colocamos en los... nuestros campos energéticos, el triángulo, la esfera, la estrella. Si ustedes ven los dos triángulos combinados, ¿a qué se les, a qué se les, se les hace simetría? ¿A qué se les representa? La estrella de David. Ajá. ¿Ves? Entonces son los dos triángulos invertidos y combinados es la estrella de David. Y por eso la estrella de David es tan poderosa porque ahí contiene todos los elementos, más la chispa divina, más la fuerza del éter. Los, los elementos, el éter y, y ¿qué más? Y la chispa divina de Dios, la creación y la emanación inicial. Entonces, Metatrón custodia todo esto, y por eso está arriba en esa cúspide, hacia abajo de la pirámide. Y así como Metatrón está aquí arriba, abajo existe Sandalfon antes de que no sé pasemos si antes de que pasamos a Gandalf, eh, lo de Metatron, ¿sale en la Biblia? ¿Está escrito en la Biblia? Actriz, sí. eh, no, Metatron lo nombra Enoch... En el libro eh, En los libros apócrifos, apó, apócrifos que fueron sacados de la Biblia, obviamente, por, eh, perdón lo que voy a decir, no sé si existan muchos católicos de pronto fervientes y, y pido perdón y excusas antes de decirlo, pero eh, la Biblia realmente pues, fue creada por humanos también y dentro de su, de su conveniencia pues no era, eh, no era muy bueno que existieran estos eh, apartes y libros que no estaban dentro de la doctrina que ellos querían implantar en la Iglesia Católica. Por lo tanto, fueron sacados muchos de los libros que hablan sobre mucha espiritualidad o eh, formas en las que nosotros podíamos transformar nuestra vida por, por, por medio de la espiritualidad y se convirtieron en estos libros apócrifos. El libro de Enoch contiene muchísima información que tiene que ver con estos seres también, y que tiene que ver para mí, esto es un concepto personal, ¿listo? Que tiene que ver conmigo con conexión, que, que tiene que ver con conexión con extraterrestres. Y allí habla de los 12 también, de los 12 principales y de los 12 maestros. Y ahí vamos a una pregunta que hablábamos antes, Oslac, sobre por qué la Biblia mostraba a veces los ángeles de una forma diferente. Sí. Para mí existe confusión y existe mucha mezcla entre contactos que tuvieron con ángeles reales, con esta emanación de energía o conexiones y información que trajeron otro tipo de seres que no son en esencia ángel como esencia, como virtud, como emanación de energía. ¿Me hago entender? Y son seres extraterrestres que trajeron conocimiento, información, etcétera, a nuestra raza humana en este planeta. Y de alguna manera, por entendimiento, por falta del conocimiento, o porque en ese momento pues se veían, los, los pusimos como dioses, o los denominamos ángeles porque bajaban del cielo y eso era lo que era un ángel. Si lo llamamos etimológicamente por la palabra, pues también son ángeles, porque de alguna forma vinieron a dar mensajes, y atraer eh, algún tipo de información o conocimiento. Esto sería de forma etimológica, eh, eh, pero... Eh, pero, por esencia, Ajá. no eran ángeles. Eran seres extraterrestres, eran otras razas que sí venían a ayudar a, a, a nuestra humanidad y a nuestro planeta. Muchos parte de la eran, misma creación. Parte de la misma creación. Ok, perfectísimo. Esos libros apócrifos, mencionas, estaban en la Biblia, pero fueron sacados por... ¿Cuál religión? ¿La católica? ¿O la católica, hay... cuando se creó, cuando, cuando eh, el emperador eh, eh, empezó a crear la iglesia, la creó bajo un formato, comenzando porque la creó bajo un formato, eh, por llamarlo de alguna manera, monárquico masculino. Entonces, por eso no existían las papisas mujeres, sino uh -huh. era solo el hombre y la jerarquía era machista. Por eso, uno de los libros, por ejemplo, que se sacó fue El Evangelio de María Magdalena. María Magdala, que fue una de las mujeres más fuertes dentro, de, dentro del acompañamiento con Jesús e incluso se dice que, que, que a ella fue a quien Jesús le direccionó sus, sus apóstoles y todo el aprendizaje, porque era una mujer bastante eh, empoderada y con mucho conocimiento, también fue sacada porque pues, no era conveniente para la iglesia eh, que se supiera este, este conocimiento. La, que, la Biblia que tenemos eh, más común es la Reina Valera. ¿La qué? Perdóname. ¿Reina Valera? ¿Se llama la Biblia que comúnmente podemos encontrar? No, no conocía ese nombre. Te soy, te soy honesta, ¿no? Ok, para no encontrar somos... los libros apócrifos, ¿qué Biblia o qué versión de Biblia no, podemos encontrar? No, no, no existe en la Biblia. No existe una no. Biblia con los libros apócrifos. Se consiguen así. Libros apócrifos. Y existe un texto con, con muchos de esos libros apócrifos que realmente pues, no es que sean muy fáciles de, de conseguir, ¿sí? No, es, no son muy fáciles, pero sí existen y ya eh, están a la mano, porque es que antes era supremamente hermético el conocimiento. Entonces todo era el ocultismo y o, eh, ese, ese hermetismo que existía sobre toda la información, sobre todo en la parte espiritual, Satanizaba a este conocimiento, diciendo eso es brujería, eso es hechicería, la Inquisición no fue más que eso, etcétera, etcétera. ¿sí? Hubo muchas situaciones que eh, intentaron opacar el conocimiento y el direccionamiento espiritual, eh, tachándolo de, de un eh, esoterismo brujil, por, permitan el término, el término que no es eh, para nada científico, pero es para poner como en contexto cómo ocultaron todo el conocimiento para que nosotros no entendiéramos el poder real que, es, que tenemos como seres humanos, como raza creada por este ser, y cómo entender el concepto real de lo que significaba ser creados a imagen y semejanza. Okay. ¿Sí? El ser creados a imagen y semejanza es que también somos, ¿qué? Creadores. Esa es la semejanza. Ok, ok, esa es la semejanza. Eh, Tú como angelóloga, sí, sí puedo, sí, está bien dicho, angelóloga. Angelóloga. Angeóloga, ah, angeóloga angel, yo siempre, no, es que aquí en México. También creo, se, sí, también se, se puede decir angelóloga, tienes sí, toda la razón. Sí, sí, ¿verdad? Sí, porque yo dije, ¿sí? yo siempre he escuchado angelóloga. Eh, también consideras al ángel morón o, o es el ángel mormón, el de los mormones? El ángel se le presenta a John, a, John, a John Smith, ¿cómo se llama? No, no sé el nombre del ángel, pero mira, a, a muchos profetas y en muchos, a Joseph, por ejemplo, Smith, Joseph Smith. A Joseph Smith. Eh. Eh, los ángeles existen en todas las culturas con diferentes nombres. Es como hablar de Jibrail, que fue el ángel que se le presentó a Mohammed y le dictó el Corán. Ok, también, exacto. Ajá. Y el nombre es Gibrail, pero es el mismo Gabriel de la Iglesia Católica. Ok, Gibrail. Yib Gibrail. ¿Se le presentó dentro de una cueva? Se, no, eh, se le presentó a, a Mohammed y le dictó el Corán. En la, el, de, el de la cueva, en, estamos hablando de... Mira, el, aquí, de, aquí los mormones me dicen el ángel Moroni. Es el que Muy seguramente es una semejanza a lo que representa una hueste de Gabriel, que es el, el acord, acordémonos que es el de la comunicación, el de la información y el que trae todo el conocimiento de, de, de verbal, ¿no? De las noticias. Ok, nos ibas a hablar sobre, el estaba Metatron y luego había uno... Ah, bueno, el de abajo, bueno, en la pirámide, entonces acá arriba está Metatron y uh -huh. aquí abajo está De Sandalfon. Sandalphon es el que... Custodia toda la legión de ángeles eh, primarios o ángeles custodios. Y Sandalfon es el que, el que de alguna manera está con el poder de toda la parte de la naturaleza material. Él, como tiene todo esto, es más la parte espiritual. Entonces, cuando queremos trabajar eso de que... que, que que está tan de moda, ¿no? Yo que de que yo quiero aumentar mi conciencia y mi vibración y aumentar, trabajar la parte espiritual. Metatron trabaja toda esa conexión más espiritual, listo, a otras esferas espirituales, esas conexiones. Y Sandalfon trabaja más el cómo yo empiezo a, a materializar aquí en lo que tengo en esta dimensión todo lo que yo traigo de la parte espiritual. Sandalfon. Ese, no, ese nombre no lo conocía. Eh, esto, ¿cómo mencionas de dónde vienen eh, estos nombres o, o esta información, esta historia de, de los ángeles, de, de, sí. de los libros apócrifos mencionas? Eh, algunos nombres que vienen desde Enoch, que fueron cuatro mil años antes de Cristo, eh, fueron tomados por el estudio que yo les hablaba de la Cábala, que es un, es un, es un estudio que viene de, también de hace más de 4.000 años, pero que se empezó a trabajar de acuerdo a varios direccionamientos. Uno era el, la tradición oral, que venía desde de la antigüedad. El otro, los libros sagrados que existen, que ahí toman los cinco primeros libros de la Biblia. Y el otro es la parte... Eh, científica de cómo eh, utilizar esa información y que eso se llama el notaricón, el gemat la gematría sagrada, el notaricón, es, es, es que ahí nos vamos a otro tema un poco denso que es la cábala. El caso es que la cábala dentro de su estudio de esas emanaciones y de, de todo lo que está constituido el universo determinó que para ellos la emanación de la palabra o la vibración que genera poder, representa los, las 22 letras del alfabeto hebreo para ellos, que son las, los 22 principios de creación de Dios. Cada Eso letra, Kabbalah. en la cábala, cada letra del alfabeto hebreo es una, un principio de emanación de creación divina. ¿Mm? Y tiene un significado, alef, def. Da todo Cada letra tiene un significado. Esas 22, que si lo vemos tiene una semejanza con los 22 arcanos mayores, que es otro tema. Okay. Esas 22 letras del alfabeto hebreo, cada letra tiene una referencia numérica. ¿Sí? Y de esa referencia numérica, al unirla, sacan el número sumado, que es el 72 y por eso se habla de 72 nombres de Dios, 72 virtudes de Dios, o 72 ángeles, ¿vale? Claro, claro. Cuando, de la cábala judía, cuando se, se unen esas letras, eso es lo que da el nombre de cada ángel. Por eso los nombres de los ángeles eh, desde la cábala son un poquito confusos, ¿sí? Entonces, eh, uno, uno escucha, Cita el, Jofiel, BUIA, eh, CIA, todos estos nombres, pero es porque la vibración al pronunciarlo es lo que genera la virtud energética que representan. Okay. Y por eso a veces es importante nombrarlos por su nombre real. Aunque no por eso, si yo no logro pronunciarlo y yo quiero decir, yo quiero a mi ángel de la guarda, no me, no me asista o no me ayude pero la vibración que representa el nombre da un poder puntual, que es la vibración de ese angelito. Y de allí también, de estas 22 letras, si me permites os la extenderme, si es que yo me extiendo mucho, de estas 22 letras es de donde sale el que se llama nombre sagrado de Dios, que, el es el, que se conoce iot he bau que es el tetragramatón. Era lo que te iba a preguntar ahorita, ¿qué era el, tetra, el tetragramatón? Es el nombre sagrado de Dios representado en estas cuatro letras. yot he bau Y sí. de allí, toda esa sumatoria es lo que da esto. Que estos 72 también es un nombre poderoso, que son, son 72 pueblos que fueron sacados de Israel, etcétera, etcétera. Esto va, esto, esto tiene, o sea, acá, con cada ramita que tú le sacas, vas uniéndola a la otra y es una red de información que como que va, va uniéndose y va llevando al todo. ¿Esto le podemos llamar mitología judía o qué es? es? que no es, la mitología es, eh, eh, no, no es realmente mitología judía, es, eh, es, es más mmm, como un, un estudio mmm, místico, es un estudio místico científico de toda la... porque es que trae, trae el estudio de los libros sagrados, ¿sí? que son los primeros cinco libros eh, que están en el Pentateuco, los del Antiguo Testamento, y es el análisis de lo que realmente representan esos libros sagrados dentro de la historia de la humanidad. ¿Mm? Eh, por todo lo que mencionas y por lo que estamos hablando con respecto a esta historia... Eh, volvemos a lo mismo de que al parecer pues el pueblo de Israel es el, el, el pueblo elegido y como que nosotros eh, solamente como les echamos porras y adoptamos ese tipo de, de culto porque en realidad nosotros somos somos también hijos de Dios es decir del pueblo de Israel <risa> todo mira lo que pasa es que es, es como a ver cómo pongo el ejemplo el planeta eh, nosotros, seres humanos, pues fuimos puestos en todos, en todos los continentes. Pero el estudio que se hizo allá de la Cábala, muy seguramente, ustedes en México, los mayas, lo tienen de una forma diferente. Ok, la Cábala otros nombres. Cábala, la palabra Cábala significa recibir. Pero para ellos significa la sabiduría sagrada. ok. Okay. que es lo que para nosotros, para ustedes allá los mayas y para nosotros acá nuestros indígenas también. Miren ustedes la información que tienen en este plato sagrado del, del el, el, el calendario maya que ustedes le llaman, uh -huh. que ahí no solamente, eso no es un calendario solamente y tú lo debes saber, más que yo, obviamente. Uh -huh. Sí, sí, está Entonces, el calendario de y el, el maya, ¿no? Son, son diferentes cosas así también. Exacto. Entonces, eh, lo que para Israel los judíos son los ángeles y estas emanaciones de energía divina, para cada una de nuestras eh, eh, culturas tiene otros nombres, pero son estas mismas emanaciones de energía divina. ¿Me hago entender? ¿Qué bueno. pasa? Que de alguna manera el estudio... Sobre estas emanaciones, pues en las diferentes culturas o en los diferentes continentes no se dio de la misma forma como lo hicieron los hebreos, de la forma como, como traemos por medio de la cábala y esos cuatro, porque ellos hacen un estudio de la cefirot que la séfirot es, es el, la energía divina, es la, la esfera de emanación divina y hacen un compuesto de esa séfirot que es lo que representa el árbol de la vida. Y es la simetría con el árbol de la vida, de, de, del árbol del Edén, que es el árbol del conocimiento. Y estas séfirot, que son las diez esferas, también conectadas por algunos caminos o senderos, tienen unas divisiones que son los cuatro mundos. El mundo físico, el mundo emocional, el mundo eh, del pensamiento y la emanación. Y es una manera de mostrarnos a nosotros cómo podemos trabajar con todas estas esferas para alcanzar esa emanación de arriba o esa elevación de nuestro espíritu a través de toda esta formación. Esa es la manera como lo hace la cábala. Que eso no quiere decir que el conocimiento que tengan nuestros ancestros sea otra cosa diferente, solo que lo hacen a su manera y de acuerdo con los nombres que ellos recibieron. ¿Ves? La serpiente emplumada, el carro, el carro de fuego que vio eh, Ezequiel, puede ser la serpiente emplumada que ustedes tienen como Quetzalcóatl. Ok. Ok, eso es, ¿eso es opinión propia? O eso es, es opinión propia. Ojo, eso es opinión propia. Ok. Eh, te quería preguntar, porque tengo muchos más... este. Preguntas sobre ángeles, ¿tenido? en mi vida, había escuchado tanta información sobre, sobre los ángeles y todo lo que me estás diciendo, para mí, no me he querido meter en ese rollo, porque sí, es mucho conocimiento y, e interpretación, y es una forma y un estilo de vida, el, el, el introducirse en esto que es espiritualidad, y el conocer eh, lo que nos estás platicando. La gente, tú apoyas a la gente que mmm, está enferma, y va contigo, y quiere que le ayudes con los ángeles, cómo es que le ayudas a una persona que llega enferma, lo que quiero hacer es que me platiques cuál es el proceso y si a lo mejor podemos que una persona entre y puedas dar una consulta, se puede hacer eso. Puedo, o sea, puede hacer algún tipo de pregunta puntual, porque la consulta pues obviamente nos llevaría muchísimo tiempo para mirarle todos los, los, los parámetros, ¿vale? Pero puede preguntar algo y miramos con, con los ángeles, ¿qué le dicen los ángeles? ¿Qué es lo que yo hago como el mensaje de tu ángel? O sea, ¿qué necesitas recibir en este momento de tu vida? Listo, podemos darle el mensaje del ángel. Eh, ahora, ¿cómo trabajo yo con los ángeles? Ese es, uno de las, ese es uno de los parámetros o de, o de los lineamientos que yo tengo en mi camino espiritual. Esto no quiere decir que yo solamente trabaje con los ángeles. ¿Por qué? Porque si me llega una persona que no cree en los ángeles, yo no le puedo decir, yo le voy a trabajar con Rafael Arcángel para sanarlo, si ni siquiera cree que existe. ¿Ven? Entonces... Yo tengo, yo soy sanadora energética o espiritual, y lo primero, obviamente, que le pregunto, ¿usted cree en los ángeles? ¿En qué cree? Porque de acuerdo a su creencia y a su fe, yo trabajo en lo que él necesita. Entonces, si cree solamente en su energía, yo le trabajo Reiki. Ok. Okay, si, se... cree, si cree en, en, en, en la fuerza de los elementos, en la, en la naturaleza, yo le trabajo un ritual con elementos, con velas, con inciensos, con plantas medicinales. Ok, muy interesante, ¿ves? claro. O sea, de que ¿ves? las curas, los curas, ¿no? Totalmente. Entonces, es, en cualquier sanación, más que, y yo siempre les digo... Eh, hace poco, pues, la, tuve un, un caso supremamente complicado de una señora que llevaba 39 años sin caminar. 39 años sin caminar. No podía caminar, no podía caminar. La llevaron a médicos internistas de todo y no sabían que... Finalmente la mandaron a psiquiatra, ¿Sí? ¿sí? Y cuando llegó aquí la señora, que llegó obviamente con compañía porque no podía caminar, encorvada... Cuando le hice el estudio, porque pensaban que era brujería, obviamente, cuando llegaron eso fue que me, me embrujaron porque los médicos, todos los exámenes están bien. ¿sí? Cuando yo la miré, le dije, no señora, es un proceso emocional suyo y bloqueó desde aquí el caminar para llamar la atención por una falta de amor desde, desde su infancia. Y la señora se puso a llorar inmediatamente yo le, le propuse una hipnosis que también hago, una hipnosis introspectiva de sanación para trabajar con el subconsciente y durante todo el proceso que duró más de tres horas esta sesión de sanación, la puse a caminar y salió de aquí caminando solita. Entonces, claro, la señora me decía, ay, es que usted me sanó. Yo le digo, no, yo no lo hice, yo no, yo no soy Jesús ni hago milagros. El milagro lo hizo usted misma entendiendo el poder que tenía y que tenía un bloqueo aquí y aquí que logró quitar. Y al no tener ese bloqueo, pues no tenía ninguna razón para seguir bloqueando el caminar o llamando esa atención porque se empoderó. Ok. ¿Ves? Y pudo salir caminando. Entonces, existen muchísimas formas de sanación. Yo no me meto con las enfermedades físicas y siempre lo aclaro. O sea, yo no sano cánceres, yo no sano SIDA, no. Yo, can, yo, yo, yo sano desde la parte emocional. Pero siempre, si la persona lo acepta, nadie puede obligar a otro a sanarse. Okay. Si esta persona no quiere realmente hacer el proceso de sanación. Entonces, yo tengo muchísimas herramientas holísticas que trabajo dependiendo el caso, dependiendo la, la creencia y la fe de la persona y dependiendo lo que requiera, porque obviamente también existe la brujería y obviamente también se trabajan eh, con Alexander Torres, que es quien hace los cortes, trabajos de corte de energía negativa, de brujerías, de hechicerías, de todo este tipo de energías. Lo que se hacen a... limpiezas energéticas, todo esto. Es lo que te iba a preguntar precisamente sobre si la brujería, eh, si sucede, si pasa, si se efectiva en algunas personas, si les daña y si tú contrarrestas o puedes ayudar a contrarrestar esto con los ángeles o entonces tienes o de decir que tienes otra forma de contrarrestar lo de las brujerías? Eso se hace en combinación. Eso se hace en combinación porque el trabajo que se que, igual los ángeles mira lo que lo que les hablaba yo de la cábala y mira lo que hablamos de Metatron de cómo combina la fuerza de los elementos igual qué se hace en un ritual con un ángel qué se hace en una iglesia la misa es un ritual con los cuatro elementos se trabaja incienso que es el aire Siempre están velas encendidas, que es el fuego, se hace bendición del agua y se bendice con agua y siempre hay flores, que es la tierra. Los cuatro elementos se trabajan en cada una de las misas. En la Semana Santa hay bendición de fuego, hay bendición del agua, hay bendición. ves Entonces cuando se trabajan cortes de, de, de energía negativa o de brujerías, se trabajan con los elementos y con la fe de la persona. Entonces se hacen unas oraciones puntuales con los ángeles, con Jesús, con oraciones decretando cortar con toda esta energía. Y se trabajan dagas de fuego. La daga representa la daga de Miguel Arcángel, uh -huh. que es con la que se corta y se lucha con los demonios o con esta energía negativa. Ok. ¿Ve? Se trabaja el fuego, se trabaja... Una... Se trabaja el tetragramatón, porque es un sello de protección. Es decir ¿Es que... Es... Es decir que la eh, religión católica tiene diversas eh, formas de antiguos cultos todavía. Totalmente. que, que O sea, que nos, que nos lo quieran ocultar a nosotros, pues es otra cosa. Pero que ellos trabajan magia, sí, perdón, ojalá no me metan problemas por esto. Pero sí, eso es magia. Ellos trabajan rituales de magia allí. Es la transformación de la energía de otra persona. Eso es magia. Es como que la, la magia no es nada del, del, del ocultismo esotérico que nos han hecho creer. Magia es generar un cambio a través de una herramienta, un cambio físico, emocional, mental. Eso es generar una magia. Ah, ese, esa, eso me gustó mucho, eso que acabas de decir. Eh, como la transmutación, que es lo de la hostia, ¿no? Eso es una transmutación. Totalmente. Eso es una liberación. Es por medio de esta herramienta que es la representación del cuerpo de Cristo, como lo dicen allí, generar un cambio interno de limpieza, de transformación y de transmutación del karma. Ok, muy bien, vamos a hacer unas preguntas porque ya van a unos 15 minutitos de algunas preguntas para que puedas okay. eh, consultar con los ángeles y después, mira, la gente está súper contenta con tu participación tienen más preguntas dicen que te vuelvo a invitar porque saben que ya se está acabando el programa <risa> que hagan preguntas las vamos a contestar por superchats eh, para que puedan eh, consultar a los ángeles yo te puedo hacer una pregunta y tú la consultas con los ángeles mientras totalmente en superchats. Eh, a, a, a ver puedo, puedo preguntar si eh, necesito para que, perdóname, para quienes vayan a hacer la pregunta, nombre completo y la fecha de nacimiento, es la manera como nos identificamos en la parte espiritual no, así es de ya, que ya les no tocó a... decir nombre, les tocó decir la fecha de nacimiento, no... pero tú me puedes escribir la fecha de nacimiento en el en el chat privado y yo la leo por acá entonces ya no voy a hacer nada de eso. a ver quién sigue, nombre completo y fecha de nacimiento a ver, deja, es que tengo la transmisión. Voy a, voy a cortar transmisión en Instagram. Gente de Instagram, váyanse a TikTok o váyanse a YouTube, a Twitter, a Twitch y Facebook. Ahí estamos transmitiendo. Y bueno, ahí los veo. Vamos a tener que cortar esta transmisión para que pueda usar mi teléfono. <risa> Listo. Entonces vamos a... Eso, escríbemelo por, por, por WhatsApp y yo acá lo leo. Sale, a ver, ¿Dónde estamos? Okay. petronilo divorcio de los ángeles reyes torres reyes uh -huh. 1975 ok <risa> Listo, dime qué quieres. Este ah, si sí, YouTube me va a quitar el Shadow Band. Ya salió la muerte, y eso que no está en el tarot de Los Ángeles. Mira, mira lo que te dice abajo. ¿Lo alcanzas a leer? Dice: tienes la opción de seguir una estrategia mejor. Puede que trabajar solo no sea la mejor solución. Analiza todos los detalles. Ok, bueno, interesante porque tengo aproximadamente un mes que empecé a reclutar a algunos trabajadores para que me empiecen a ayudar. Entonces, a lo mejor puede ser la respuesta que, que el estado van puede terminar por quitarse con la ayuda de estas personas que me están ayudando, eh, editores, escritores y demás. Entonces... Puede ser, ¿eh? Pues salió buena carta. Está dando la respuesta. Así que, gente, alguien que mande un superchat y haga su pregunta, por favor. Está contactando a Los Ángeles, dice María Orduña, exactamente. Alguien que mande un superchat con su pregunta. Nombre, fecha y pregunta. Nombre, fecha de nacimiento y pregunta en el superchat, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Este es un tarot de ángeles, se puede llamar así? Este es un tarot de los ángeles, efectivamente, y trae los 22 arcanos mayores, que era de los que yo hablaba hace rato, de las 22 emanaciones o principios divinos, y son 22 arcanos mayores que representan el macrocosmos. Mira que deberíamos hablar de tarot en una, en una próxima. Si sí, sí, sí, sabes mucho de tarot, yo creo que sí me... Es, sí, me es, no sé. Esos 22 arcanos mayores que inician por el mago, están con ese color moradito y representan el macrocosmos o lo que está a nivel general en tu vida. Y los otros son los cuatro palos que en el tarot se conocen, como que representan los cuatro elementos y in, e interfieren en las cosas particulares de mi vida. Entonces, el aire es todo lo que yo pienso, lo que yo eh, proyecto, lo que yo analizo, lo que yo planeo. ¿sí? Y está en el color azulito. ¿Sí? ¿Mm? que representa en el palo normal, que se conocen las espadas. Ese es el aire. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. El otro es el agua, que representa la parte, las emociones. ¿Sí? ¿Dónde está por acá? Ahí, ahí. El es agua, el las emociones. ¿El rosita es el de las emociones? Sí. Este, que es la tierra, que es el, el, el amarillo o el naranja. Ajá. Y el verde, que son los bastos o el trabajo. Entonces, la tierra representa la prosperidad, el dinero, la parte material, y el trabajo es todo lo que tiene que ver con las relaciones, las relaciones interpersonales y las relaciones laborales. Ok, entonces, lo que me tocó en el azul era... El pensamiento. El pensamiento. ¿Ves? Entonces, estás pensando en ese proyecto y lo que te está diciendo es que lo pienses, por eso te dice, piensa una estrategia mejor, estar solo efectivamente puede que no sea la solución y por ahí puede que esté la... la el direccionamiento a lo que estabas pensando muy, hacer. Muy bien, Serena, Serena Pil, mándame tu, mándame en el WhatsApp, mándame tu eh, nombre, tu dirección, no, no, ¿verdad? Tu nombre. La, el número de cuenta y la clave. <risa> Serena Pil, mándame el WhatsApp con esa pregunta o ponlo ahí en tus comentarios. Ah, bueno, mira, primero Sandra, que nos mandó 50 pesotes, dice... Sandra Erika Tobar Flores, del 23 de marzo de 1986, quiero un mensaje de Los Ángeles. Muy bien, Sandra. Sandra, Los Ángeles te hablan de varias cosas. Primero, te dicen que tú debes sentirte orgullosa del excelente trabajo que tú has hecho, que has venido trabajando muy fuerte y que siempre debes pensar que la práctica es la que hace al maestro. Eh, es buen momento para que pienses en capacitarte o en adquirir más conocimiento que te profesionalice en lo que tú estás haciendo. Y te dice que no te preocupes, que te concentres en, eh, en el resultado que tú deseas y que deja que fluyan las cosas de la manera como se van dando. No te preocupes por el detalle y entrega esa culpa que a veces sientes por no haber tomado decisiones anteriormente como las hubieses querido tomar. Entrega esa culpa y ese arrepentimiento y enfócate en el proyecto y en las cosas futuras, en lo que tú quieres, en ese resultado que tú quieres. Dice que eh, eh, hay una transmutación energética. Mira, la carta de la luna, que es la intuición, y hay una oportunidad para que mejoren todos tus, plan, tus planes, que te guíes por esa intuición que a veces te llega y vas a obtener una orientación precisa para afrontar esos miedos que te generan el arriesgarte a tomar decisiones hoy en tu vida. Ok, eso es para... Okay. Eh, para Erika, Sandra, Erika Tovar. Ok, Sandra, Erika, aquí tengo un WhatsApp, estoy leyéndolo. Pero, eh, ¿dónde está Serena? Serena, ¿dónde está Serena? Eh, a ver, ah, ok, ok, aquí está Serena, voy a poner Serena, dice, eh, ella es del 23 del 09, no sé cuál sea el 09. Septiembre. Ok, el 23 de septiembre de 1985, se llama Serena, pero no me puso sus apellidos, necesita sus apellidos también, ¿verdad? Sí, la vibración del nombre completo. Ok, estoy esperando a Serena a que nos pongas tus apellidos ahí. Es 23 de septiembre de 1985 y se llama, se llama Paloma Chantal Pacheco Oliver. Paloma Chantal Pacheco sí. Oliver. ¿Y cuál es tu pregunta? La pregunta es, la primera vez que me desprendí astralmente, vi la presencia de un guardián del dios Anubis a mis espaldas. ¿Podría ser mi ángel? Efectivamente me dice del acto de fe y me habla de creer y confiar en ti. Me dice, escucha tu corazón, y la respuesta está adentro. Si lo sentiste como tu guía, muy seguramente eso es. La emperatriz me habla de la conexión, precisamente es el arcángel, mira, Rafael, ¿te acuerdas lo que hablamos ahorita? Lo que venía era a darte un mensaje puntual y a decirte que es un momento de actuar conforme a los planes que has tenido. Tú eres muy, una persona muy creativa, y te gusta también vivir muy bien y en abundancia. Y te dice que esos planes que tú has hecho van a venir de maravilla y va a venir un éxito profesional y financiero. Que es, como, como te gusta tanto el, el, el vivir bien, te dice que emplees tus recursos con mucha sensatez, pero que cree en ti que cada vez que te va a llegar esa, eh, ese mensaje, te puede llegar con cualquier figura que tú consideres o que tengas una conexión y una, una afinación con esa cultura. Puede ser tu guía espiritual. O sea que sí, si ella lo sintió como su guía espiritual es porque posiblemente lo sea. Claro, mira, los ángeles a veces se manifiestan y nos mandan mensajes por medio de los sueños, incluso con espíritus familiares. ¿Por qué? Si yo no, no tengo una conexión directa con mi ángel y no le hablo ni nada, si yo veo una esfera de luz como es un ángel, en un sueño simplemente digo, eh, yo soñé como con una luz ahí que me hablaba y no presto atención. Pero si para mí yo eh, creo mucho, por ejemplo, y tengo una afinidad con la cultura egipcia y se me presenta el, el dios Ra y me da un mensaje, yo como que digo, algo debe haber de cierto. O si eh, eh, falleció mi mamá y para mí que es la expresión coloquial, mi mamá es mi ángel, y me sueño con ella y me da un mensaje, pues yo le digo, mi mamá vino y me dio un mensaje. Muy seguramente es mi ángel por intermedio de la imagen de mi mamá que me está enviando un mensaje. Ok. Eh, tenemos otro mensaje de Kenia, okay. pero Kenia, dinos tu nombre completo, en lo que Kenia nos dice su nombre completo, porque solamente puso la fecha y su... Su pregunta, vamos a ver a Litsi Vizcarra. Dice Litzagel, Litzagel, Litzagel, se llama. Litzagel González Vizcarra. Ella nació el 20 de enero de 1991. Y dice proyectos a futuro. Litzagel González Vizcarra. ¿Cómo vienen tus proyectos a futuro? Vamos a ver. El 20 de enero de ¡Oh! 1991. ¡Súper bien! Te salieron unas cartas muy bonitas, la carta del sol, que es la iluminación, los proyectos. Mira, el arcángel Uriel, ¿te acuerdas que hablamos de que el arcángel Uriel es el de la prosperidad, el de la, la, la, la, la, las situaciones terrenales, el trabajo y todo esto? Te salió el sol, que es el arcángel Uriel. Te está diciendo que la vida te trae mucha prosperidad, que por medio de ese pensamiento positivo te dice que tú tienes mucho poder de pensamiento. Presta atención que a veces tú piensas y te salen las cosas. No es que seas predictiva, sino que la fuerza de tu pensamiento le genera a esa energía que se te dé y se te materialice. Va a venir un éxito muy estimulante y que estás lista para cualquier reto, que se van a presentar oportunidades para la aventura y para viajes, que tomes una decisión porque a veces tú analizas mucho el problema y te quedas ahí como en la duda. Llega a un acuerdo de acuerdo a la, a, a, a la balanza que tú representes, pero toma decisiones ya. Vienen cosas muy positivas para ti. Alinzi Vizcarra, pues le va a ir bien, así que si le va bien, eh, me da mucho gusto. Y Paula Reina dice, uh, bueno, ella solamente quiere hacer una pregunta. Ella dice, ¿los querubines y serafines se manifiestan ante los humanos en la forma como se describen en el libro de Ezequiel? Siempre me han dado miedo. Esa es una pregunta nada más de Paola. No, mira, ellos, ellos se, van a, te, se van a mostrar ante ti de la manera para no generarte pánico. Cuando genera miedo, siempre nosotros somos un termómetro, termómetro energético. Y si te genera miedo, no es un ángel. Comenzando por eso. Puede utilizar la figura de un ángel para mostrarse, pero si te va a generar una sensación energética negativa, miedo, terror... No es un ángel. Recuerden que en la parte espiritual muchas esencias y energías y espíritus inteligentes utilizan las figuras que nosotros conocemos para mostrarse, pero es para drenarnos energía. Entonces préstale mucha atención a la sensación. Si se te presenta alguna eh, energía o alguna entidad con una forma, así sea de una, supuesto serafín de acuerdo a Ezequiel, que era con todas estas alas y con muchos ojos, o los tronos que eran aros llenos de ojos, pero te genera miedo. Préstale atención más a tus sensaciones, a tu intuición, que a lo que tú ves. ¿Listo? Ok, sí tienes mucha razón en lo que dices, porque es de acuerdo a lo que ella sienta más bien, en lugar de cómo es la el, cómo es este, este ángel, no Como lo pueda ver. María Vera, dice, María Vera, febrero 6 de 1989. O, un mensaje de mi ángel, por favor, siempre siento su presencia. María Vera, de febrero 6 de 1989. María, tus ángeles te hablan de varias cosas. Primero, te dicen que a veces no seas tan terca, porque hay maneras de, de hacer las cosas diferente. Entonces, que mires una perspectiva que existen formas diferentes de hacer las cosas. Haz una pausa y reflexiona. Hay, haz una, una comprensión profunda de diferentes formas de hacer las cosas y así vas, vas a poder abrir el panorama y se te va a ser más fácil hacerlas. Es un poquito terca, es la terquedad que a veces es como que quiero hacer como yo quiero cuando quiero. Me habla de la guía divina y efectivamente, ¿te acuerdas de lo que hablamos de los ángeles de donde estaba Metatron y abajo Sandalfón? Pues mira lo que, me, lo que es el ángel que me sale, el arcángel Sandalfón. o sea, el de la conexión con los ángeles. Efectivamente, sí hay y puedes tener una conexión con tu ángel de la guarda, que te da una guía divina y te dice que has estado en, un, en una búsqueda del significado de tu vida. Que tengas en cuenta que te puedes rodear de maestros y sabios que te ayuden a encontrar ese camino que estás buscando. Pero has estado en búsqueda espiritual desde hace mucho tiempo. Va a llegar la conclusión de una situación engorrosa y complicada por la que habías venido atravesando y te vas a sentir ahora en una libertad. Vas a, va a concluir una situación y vas a sentirte libre y van a venir por delante muchas oportunidades para volver a ser feliz. Deja ese pasado atrás, mujer, no te tortures. Ya vamos a acabar, ya son los, los últimos superchats. Kenia que ya había mandado el superchat, Kenia Mendoza Morales... Del 12, del 30, del 90. Ah, caray, ¿esos son medidas? No. 12 es fecha, no que es 12. De <risa> 90, 60, 90. <risa> de ese es diciembre, el 30 de diciembre de 1990. Kenia Mendoza Morales, que sí. ¿Cuál mes estará a su favor? ¿Cuál mes será el bueno para ella? Mujercita, mira, es más, más que el, el mes, es lo que tú hagas. Puede que se te den muchas proyecciones, eso sin mirar el, en el tarot, pero ya ahorita miramos. Eh, hay muchas energías que pueden darte oportunidades en el mes, pero si tú no haces nada al respecto, llegan y pasan. Eso es como un tren de vida, ¿listo? Más que qué mes es bueno para ti, es qué vas a hacer con la oportunidad o con lo que se te va a presentar en ese mes, ¿listo? Sin embargo, me muestra octubre. Y me dice que en octubre va a haber una rueda, que es la Rueda de la Fortuna, que va a girar y va a generar unos cambios que te van a representar el volver a empezar. Es un cambio brusco, que es un antes y un después para el mes de octubre. Se van a acabar demoras en una situación que tenías y va a cambiar un rumbo de vida tu, tu perspectiva. Ok, ok. Ella tiene que hacer eso. Mira, Verónica Gutiérrez Cruz... El 18 de mayo de 1981, ¿quieres saber qué le depara a su futuro? Verónica Gutiérrez Cruz. 18 de mayo. El 18 de mayo del 81. Uh -huh. ¿Qué viene para ti, Verónica? Tienes que trabajar mucho el autocontrol y la determinación. A veces se te presentan oportunidades y tú te quedas quieta y no tomas decisiones y permites que los demás tomen decisiones por ti. Entonces, tienes que tomar el autocontrol de tu vida y tomar decisiones. Se viene una promoción profesional para ti importante, un reconocimiento sobre tu trabajo. Puede ser un cambio laboral o puede ser que te asciendan en lo que estés haciendo o que te van a reconocer un trabajo que tú has hecho. ¿Listo? Eh, deshazte de esa indecisión. La forma como transformas tu vida es quitándose esa indecisión. Muchas cosas a veces a, a ti se te ocurren y tú no las haces por la indecisión y luego las ves hacer a tus amigas o a, o a alguien y dices, ay, sí, yo pensé en hacer eso, pero no lo hice. Entonces, la indecisión te ha bloqueado muchos caminos de vida. Hay muchas oportunidades que se te han ofrecido para cambio, pero el miedo y la indecisión te han bloqueado. Lánzate segura, mujer, con convicción y con pensamiento de que las cosas salen. Eh, ¿Qué más te dice? Vas a traer personas que van a estar dispuestas a colaborarte y ayudarte en un proyecto que tienes en la parte laboral o en la parte económica. Liliana dice que ella tiene sueños que se convierten en realidad, ¿eso qué, de qué trata? Esos son premoniciones, es una, es, eh, puede ser que tu, tu mismo guía te esté mostrando un camino de ayuda que tú tienes para prevenir cosas a futuro. Normalmente cuando son esas, esas premoniciones no son cosas muy positivas, porque precisamente es para prevenir. ¿sí? Entonces, eh, eh, cuando tengas ese tipo de premoniciones, cree en ti y si en tus manos está hablar con las personas, por ejemplo, si es de un accidente o algo, intenta hacerlo, porque muy seguramente es tu guía mostrándote una forma que tú tienes para ayudar a los demás. Ese es un don muy bonito. Es un don, o sea, no, ¿es un don no es algo que es...? Eh, malo, el que tenga sueños premonitorios. No, no, no, no para nada. Es un don espiritual abierto. Todos tenemos ese, esos dones. Lo que pasa es que algunos eh, nacemos con esos dones abiertos, otros, na otros nacemos con los dones cerrados, pero los trabajamos y los aperturamos, y otros, pues simplemente seguimos nuestro camino de vida sin hacer trabajo de apertura de esos dones. Tú lo tienes abiertos y es por una misión espiritual con la que tú vienes. Acéptalo. Oh, tiene un don. Y el último, Chapa Blogs. Dice Cristian Olivares, del 2 de junio de 1983. Cristian Olivares, 2 de junio de 1983. Cristian, se viene un reto muy apasionante en tu vida. Puede ser por un viaje o puede ser eh, un contrato que te van a ofrecer. Mm, estudia muy bien y revisa minuciosamente si vas a firmar algo porque se ve la oportunidad muy buena y de pronto la firmas de una y no vas a ver la letra pequeñita, pero se viene un reto muy importante y apasionante para ti me habla que tienes un don para dar consejos sabios o ayudar a los demás que lo utilices para inicialmente trabajar con quienes tú amas y cuidar a tu familia vienen nuevos recursos en forma de dinero, te va a llegar un dinerito que no esperabas y eso te va a dar eh, como la posibilidad de apoyar a otros y de solucionar algunas situaciones económicas que, por las que estás pasando. Hay un cambio de trabajo o un ascenso, un nuevo contrato, algo nuevo viene para ti. Pero tiene que tener cuidado al firmar. ¿sí? Al firmar, lee muy bien porque puede haber alguna letra pequeña que no va a ser como compatible con lo que tú estás buscando. Ahora sí, ya es el último, es Beto Mármol y dice ¿Sito? que es del, del 9 de febrero de, mi, de 1988. Mientras no me digas que mi mala racha terminará en el mes de mayo, me daré por buen servido. Lo <risa> que Los Ángeles, 9 de febrero. Vamos a ver qué dice Beto. Bueno, Beto, varias cositas. Tú eres un hombre muy perspicaz, muy analítico y muy directo. Y a veces, aunque son cualidades, si no las sabes manejar, logras tener enfrentamientos y choques con la autoridad por esa, esa, esa, eh, eh, ser tan directo y tan veraz con lo que tú dices. Si no estás de acuerdo, lo vas diciendo. Entonces, eso genera a veces un choquecito eh, con, las, con las personas no eres, no eres fácil de trabajar como empleado, eres más líder, eres más, te gusta más tener el dominio y el manejo de todas las situaciones, se llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, ten muy claro lo que realmente tú deseas y actúa en consecuencia y en coherencia a eso que tú deseas, viene una necesidad de depurar en tu vida esas cosas que no te sirven Personas, situaciones, empleo, todo. Mira a tu alrededor y tú sabes intuitivamente, porque tú tienes una percepción muy buena en la parte espiritual y tú sabes qué te hace daño, pero a veces tú dices, mmm, ah, sigamos, dámosle otra oportunidad, sigamos allí. Y no, tienes que depurar todo eso para que se te abran los caminos a algo que va a llegar. Tú sabes exactamente qué hacer en el fondo, pero siempre es como si esperaras la aprobación de una tercera persona para entender qué, qué es lo que tienes que hacer, pero en el fondo tú sabes qué hacer. Viene Gracias. una etapa dedicada más a la profesión que a las relaciones. Enfócate más en tu profesión y en el trabajo que en las relaciones. Ok, muy bien. Pues Isabel go, go, go, Goyenetchenes, o sea, es que yo tengo un problema de, este, de taxidermia, ¿no? ¿Cómo es que se llama? De dis, dislexia. Eso, eso, la, la es que sí tengo un problema, entonces por eso. No creas que algunos nombres los dije equivocadamente para burlarme, ¿no? Yo solamente dedico lo primero a lo que más o menos es, me imagino. Eh, mire me dio muchísimo gusto que estuvieras con, conmigo, con todos nosotros esta noche, la verdad. Tienes un conocimiento súper amplio de, de Los Ángeles y sobre otras cosas muy interesantes que nos gustaría seguir indagando yo en lo personal, sobre todo este tema que tú abordas. Eh, no lo conozco, se me hace súper interesante y se me hace también que es muchísimo conocimiento. Aquí había gente que sí sabía eh, de lo que hablabas y había otros que estaban igual que yo en blanco. Un poquito perdidos pero eh, queremos que vuelvas a venir en alguna otra ocasión y, y, digo, seguirá abierta la posibilidad de que vaya a Colombia y conozca, pues, a todos los compañeros. Y también me encantaría que poco a poco vinieran personas eh, que representan a la Aburantia eh, y puedan platicarnos también estos temas tan interesantes. Te agradezco mucho, Isabel, gracias por estar con nosotros y brindarnos tu conocimiento y tu tiempo. Nos la, a ti por la invitación, yo feliz de compartir contigo y me tomo la invitación porque de hecho estamos planeando con Alexander ir a, ir a México, así es de que estaré contactándote a ver si hacemos alguna investigación en conjunto y podemos hablar allá en vivo y en directo de muchos temas, Alexander también maneja muchísimos otros temas, así es de que cuando tú quieras, para lo que necesites y para lo que quieras, de son aquí estoy abierta para lo que necesiten me encantó compartir con todos ustedes espero que se hayan llevado poquito, mucho así sea algo pequeñito de todo lo que hablamos y con todo el amor y con todo el gusto las veces que quieras invitarme, aquí estoy muchísimas gracias, abrazo grande hasta Colombia por aquí te espero con todo el amor saludos Muy bien, gente, pues eh, tuvimos una entrevista, una, un podcast bastante eh, bueno, muy interesante, de mucha información, conocimiento. Espero les haya gustado a todos ustedes, que se la hayan pasado bien. Y recuerden aquí, eh, quiero decir algo antes de irme. Recuerden, para toda la gente nueva, o para la gente que que es su primera vez que entra a estas transmisiones. Quiero decirles algo. Ya los, los que ya tienen mucho tiempo lo entenderán, pero los nuevos o los que es su primera transmisión, quiero decirles algo. Cada, eh, cada día de la semana manejo las transmisiones de diferente forma. Quiero explicar esto porque eh, se confunden, porque no entienden, porque se enojan y demás cosas. Esto que se llama Podcast Oxlack, traemos un invitado, nos platica acerca de un tema y, so, y los escuchamos y, y, y tomamos lo que nos agrada, lo que creemos importante y demás, ¿no? Siempre es agradable conocer otros pensamientos, otros conocimientos y es lo que es el Podcast Oxlack, que ya llevamos bastantes capítulos con diferentes personalidades y nos la hemos pasado increíble. Estos programas son serios y, bueno, yo de pronto no soy tan serio, pero siempre, siempre va enfocado a que sean serios. El siguiente, la siguiente forma de transmisión que realizo es la rajada peludona. La rajada peludona no es una grosería, es un monstruo, es una criatura que ustedes, ustedes describieron, que ustedes le pusieron el nombre al programa. Entonces, la rajada peludona es eh, donde nos llaman por teléfono y nos cuentan historias paranormales, historias de terror, etcétera, eh, no se tomen a mal el nombre, y cuando sea la rajada peludona, pueden llamar, pueden preguntar, pueden contarnos historias y demás, estas transmisiones son entre serias y de risa, ¿sale?, de entre eh, es, es más o menos de estar escuchando amigos, y no, no son tan serias, pero tampoco son completamente, eh, cómo podríamos decirlo, Re, de relajo, ¿no? Y las otras transmisiones que realizo, a veces con una compañera, que, que antes hacíamos moco, por ejemplo, es hablar de diferentes temas que estén en boga, que estén en tendencia, y hablar desde, la, desde el conocimiento o hablar desde la ignorancia completa, con opiniones buenas o malas, con risas, es, nos vale madre esa, esa transmisión, ¿ok? Esas transmisiones las eh, hacemos con Awitz, las hacemos con Néstor, las hacemos con, por ejemplo, ayer que estuvo este, la maestra eh, Angie y las hacemos con amigos cualquiera y el tema no importa y nos reímos y hacemos un desastre. Esos son los tres tipos de transmisiones que yo realizo. Es, esa, esa transmisión no es nada seria, absolutamente nada seria. Entonces, si algún día entran ustedes y ven que estamos echando relajos, que estamos albureando o que estamos diciendo groserías o lo que sea, es porque así son las transmisiones. ustedes deciden al entrar, eh, depende el, el día. Yo les aviso cuando es podcast eh, con alguna persona, ¿no? En mis redes sociales les aviso quién va a estar. Y si a ustedes les gusta lo serio, solamente entren a lo que es serio. Si no les gusta eh, o, o les gusta echar desmadre, pues entren los días que estoy solo. Y si les gusta echar desmadre y a veces estar serios, pues entren todos los días. Para eso síganme en mis redes sociales, que ahí es donde les voy comentando qué va a haber en la noche. Ahora, ya que sucedió esto, ya que dejó bien en claro para las personas que son nuevas, o que es su primera transmisión, eh, también debo de decir otra cosa. Muchas personas me mandan WhatsApp porque el WhatsApp es para todos. no sé cuántos, deben de ser miles de, de mensajes que no he revisado. Me llegan cientos de mensajes diarios. Entonces, obviamente hay miles. Eh, la única oportunidad que tengo para leer esos WhatsApps son durante la transmisión cuando yo estoy solo. Es el único momento que me doy o que puedo leer personalmente los WhatsApps. A otras personas les he dado mi teléfono personal. Sin embargo, es lo mismo en mi otro teléfono. Me llegan constantemente mensajes de trabajo, principalmente, en donde la comunicación es un sí, no, ok, etc. No puedo platicar. Sé que hay muchas personas que quisieran platicar conmigo, eh, que tienen muchas dudas, que, se, que tienen temas interesantes, no puedo platicar. No puedo platicar ni en el, en el teléfono del programa, ni en el teléfono personal. No puedo platicar. Llevo años que no platico en WhatsApp eh, y menos contesto llamadas telefónicas. No las contesto. Yo no, no puedo contestar llamadas telefónicas. Entonces, todo el día me dedico a leer, a escribir, a editar, a ordenar, a programar, Um, poner tags, eh, crear contenido en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, ¿sale? Y el tiempo que tengo libre, que es muy poquito, estoy con mi mamá cuidándola y pasando un rato con ella, porque para eso me esfuerzo, para eso trabajo, para estar con mi familia o estar con mi mamá eh, viendo la televisión o algo y estando, dándole tiempo a ella, el tiempo de calidad a ella. Entonces, por eso no, no puedo platicar. Yo no platico con mis amigos por WhatsApp, yo no platico con mi novia por WhatsApp. Es, eh, la verdad, es complicado el que yo no pueda comunicarme con las personas porque no me da tiempo, se los juro. Me duermo a las 3 de la mañana, me levanto a las 9, 10 de la mañana y no tengo absolutamente tiempo de más. La, las personas que tienen mi número personal y ya tienen mucho tiempo conociéndome lo entienden y no, no me, me escriben tratando de platicar, si hay algo importante, por ejemplo, eh, les voy a dar el ejemplo de, de Elena, Elena me escribe, me dice, ¿ya viste el chisme que trae Néstor Yawitz? Y yo le digo, no, ¿qué pasó? Y ya, me manda un audio, me explica qué pasó y listo, ya estoy informado y se acabó. No, no es de que pueda ir a ver la transmisión de Néstor de 5 horas y la transmisión de AWITS de 30 minutos. No puedo, no puedo hacer eso. Entonces, como para información, la gente que me tiene en mi teléfono personal, sí, sí se puede, ¿no? Porque, pues, de eso se trata. Pero pa, para platicar no puedo. Simplemente no puedo. Échenme la mano con eso, entiéndanlo, eh, no se sientan mal por eso, porque a, la, a lo mejor dicen que, que soy muy mala onda, que, me, que, que soy malo, ¿no? Que no les quiero contestar, que no quiero platicar, ¿no? Es, lamentablemente, eh, por tener tantas personas, no puedo abarcar tanto. Y eso que soy un youtuber chiquito. Un youtuber gigante jamás les va a contestar ni un solo mensaje en ninguna red social. Jamás. Yo me doy el tiempo a veces para contestar en Instagram, contestar en, en WhatsApp o algo, pero una vez, de pronto, a veces, un día. Eh, por ejemplo, voy a leer un WhatsApp, eh, un Instagram, para que, para que vean un ejemplo, por favor. Este, dice aquí... Alguien que, que me mandó eh, audios, me mandó audios sobre un tema. Hola, Oslac, soy Fabiola. Villar. Yo vivo en Colorado, Estados Unidos. Ok, entonces, son, ese, por ejemplo, ese audio son como tres o cuatro audios, donde me platica sobre mm, un lugar que pare, aparentemente está, eh, que espantan, que puede haber un fenómeno paranormal, pero no está segura. Y me sigue escribiendo. Y me manda algunos enlaces para que yo los lea, para que cheque eso. Y dice, gracias Oxlack por tu respuesta. Porque como no le contesté, no había visto ese Instagram, no, no, no lo vi. Dice, gracias por tu respuesta. Al parecer no te interesó. Seguiré viéndote lindos videos y transmisiones. Adiós. Eh... No, no, gente, no crean que cuando me mandan un mensaje me va a llegar la notificación al teléfono y yo lo abro y lo veo y lo leo y reviso lo que tenga que decir No, no, eso no, eso es imposible. Eh, mi teléfono eh, está completamente para el trabajo y lo manejan mis compañeros. El otro teléfono lo, lo están manejando ellos para subir TikToks, para hacer, para editar dentro del teléfono, etcétera no puedo, simplemente no puedo, entonces porfa no se sientan mal, no se sientan tristes, no piensen que, que soy malo y que solamente frente a la cámara soy de una forma y que en el teléfono soy completamente diferente, no piensen eso absolutamente, sé que muchas personas me han mandado audios, sé que muchas personas me han mandado evidencias paranormales que seguramente están increíbles y que me las he estado perdiendo, pero Siento horrible que el tiempo simplemente no me dura nada, no me dura nada el tiempo, se me acaba todos los días tan rápido y me da una tristeza porque no puedo ni, ni leer para mí algo, tengo que leer eh, cosas para hacer y no me puedo dedicar como un tiempo sin que tenga que estar escribiendo, investigando y demás, que es mi gusto pero me encantaría poder tener más tiempo para, eh, para hacer más de lo que me gusta, para escribir, quiero escribir mis libros y demás, no, no tengo tiempo. Entonces, porfa, no se sientan tristes, no se sientan mal, en el teléfono del, del WhatsApp del programa, en cuando yo estoy libre y reviso los WhatsApps, ahí los leo, pero en mi teléfono personal, sí contesto todos, contesto todos los que me mandan al WhatsApp, seguro pero a veces me tardo un día, dos días, y a veces contesto muy, muy, cort no, no cortante, pero a lo que voy, ¿no? A lo que es, y ya, simplemente no puedo platicar, eh, lamentablemente. Ojalá podamos tener alguna reunión, de hecho, tenemos, bueno, ya estoy para el 24 y 25 de octubre, estaré en Mérida entonces allá nos vemos en un evento toda la gente que sea de Mérida eh, o de Quintana Roo o de Campeche pues que nos veamos en Mérida va a estar buenísimo nos podemos ver en el, en el evento 24 y 25 de noviembre y nos vamos a ver en Puebla también el 5 no, 25 y 20, 24 y 25 de octubre, perdón, en Mérida 24 y 25 de octubre y 5 de noviembre nos vemos en Puebla, 5 de noviembre. Yo les voy a estar diciendo dónde, ya que salgan los, eh, los pósters, yo se los voy a estar compartiendo en todas mis redes sociales y les voy a estar acordando. Y eh, también estoy pensando en hacer esa presentación de criptozoología en Ciudad de México. No sabemos si puede ser en Ciudad de México, porque la verdad estoy checando lugares y pues obviamente nos cobran, y nos cobran 30 mil, 40 mil pesos por un día, y pues obviamente no es de ganar dinero, y tampoco es como para gastar dinero, entonces no podemos, estamos buscando que una alcaldía, que alguien dentro de Ciudad de México o Estado de México nos apoye con un lugar para exposición, y a lo mejor puede ser en, en Iztapalapa, un, en un, un lugar para que la gente pueda ir y podamos presentar estas... estas eh, estas criaturas criptozoológicas, dar una conferencia, convivir y demás en, en octubre, en noviembre, precisamente en noviembre tendría que ser esto. Entonces, sí va a haber lugares donde podamos convivir, dependiendo a dónde vaya. Y en las transmisiones, espero también hacer un poco más de transmisiones, a lo mejor una transmisión durante la mañana o durante la tarde para poder leer más WhatsApps y listo. Pero la gente que tengo en mi teléfono particular, eh no se sientan tristes, no se sientan mal, así hago, solo contesto lo indispensable, no puedo contestar más, porque son muchos, muchos, muchos comentarios, muchos mensajes, no solamente del WhatsApp, sino de todas mis redes sociales y de mis todos mis correos, ¿ok? Los quiero mucho, espero les haya gustado mucho esta transmisión, fue increíble, me, me encantó, vamos a tenerla seguramente de invitada nuevamente, como muchos de los invitados que han venido aquí, que ustedes han pedido que regresen, Sí los vamos a traer de regreso, pero eh, eh, más adelante. Ahorita todavía hay más invitados que tengo, que estoy muy emocionado porque hay, todos, son, todos son importantes y todos son muy interesantes. Así que estoy muy, muy contento de los que ya me confirmaron y que son, son personalidades muy importantes dentro del tema de los misterios y lo paranormal. Así que hay muchas más transmisiones con estas personas. Y les agradezco porque gracias a ustedes por los chats, por los, eh, bueno, por los comentarios, por las llamadas, por los, eh, las donaciones, por los super chats, por las estrellitas y demás. Como todas las noches les repito, por todo eso es que yo puedo estar con ustedes y traerles este tipo de temas y manejarlos con la seriedad que ustedes se merecen y también hacerlos reír como ustedes se merecen. Los quiero mucho. Gracias a todos. Espero que me entiendan. Un abrazo. Descanse.